Sí. Bien, hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta y última sesión de trabajo de las jornadas doctorales organizadas por estudiantes del programa de doctorado en literatura de la Universidad de Chile y que se titulan Repensar la investigación literaria en tiempos de crisis. Este espacio ha tenido por objetivo generar una instancia para que estudiantes de distintos programas de doctorado en literatura y también, académicos, compartan y dialoguen sobre sus líneas temáticas desde una reflexión crítica. Les recordamos a todos y a todos quienes nos acompañan que las actividades realizadas en estas jornadas se encuentran disponibles en las páginas de Facebook del Programa de Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile y de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Así también pueden revisar los conversatorios y las mesas de trabajo de estudiantes en el canal de YouTube de la Facultad Humanidades TV. Eh, daremos inicio entonces a esta mesa de estudiantes del Programa de Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile y que lleva por título Enfrentar la realidad desde la literatura, aristas desde la crítica y la creación escritural. Voy a presentar a los participantes de esta mesa en el mismo orden en que ellos van a exponer de manera breve sus trabajos o proyectos. y Luego de ello pasaremos a un conversatorio sobre sus investigaciones. Todos y todas quienes nos acompañan a través de esta transmisión pueden también participar de la discusión a través de preguntas que pueden dejar en los comentarios y que luego vamos a leer a los participantes de esta mesa. Nos acompañan entonces Marcela Rosas Lira, quien es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, profesora de Enseñanza Media, con mención Castellano y Magíster en Literatura por la Universidad de Chile. Actualmente cursa el Doctorado en Literatura, Convención en Literatura Chilena y Hispanoamericana de la institución y es becaria Anil. Ella nos va a presentar el trabajo titulado Inserción de los Estudios Literarios en el Circuito de las Revistas Científicas. ¿Cómo y para qué se escriben las humanidades en el mundo actual? También está con nosotros Alejandro Palma Paz, quien es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y Magíster en Literatura por la Universidad de Chile, actualmente está en su primer año del doctorado en literatura de la institución y se encuentra trabajando en un proyecto de investigación en torno al drama y el teatro chileno de los últimos años. Es también profesor y librero. Él nos va a presentar un trabajo titulado Teatro Chileno Reciente, Transmisiones, Conexiones y Espectadores. También está con nosotros Olga Muñoz Lepe, quien es profesora de castellano de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es magíster en literatura por la Universidad de Chile y actualmente es candidata a doctora en literatura, convención en literatura chilena y hispanoamericana de nuestra institución y es becaria en IT. Ella nos va a presentar el trabajo titulado Palabras de Mujeres, la metapoesía como soporte de nuevas autorías en la poesía de mujeres chilenas del siglo XXI. Quien les habla también voy a presentar un trabajo, mi nombre es Verónica Maldonado Cabello, soy profesora de castellano, magíster en literatura, convención en literatura chilena y e hispanoamericana por la Universidad de Playa Ancha, actualmente soy candidata a doctora del programa doctorado en literatura y becaria ANID. Voy a, voy a presentar brevemente el trabajo titulado Migración y retorno en narrativas de la diáspora caribeña contemporánea. Daniela Malwe Urra también nos va a presentar, ella es licenciada en literatura por la Universidad Diego Portales, es profesora de lengua castellana y comunicación por la misma casa universitaria, es magíster en arte, pensamiento y cultura por la USACH y estudiante actual del programa doctorado de literatura en literatura de la Universidad de Chile, becaria Anid. Ella nos va a presentar representaciones de la mujer asalariada, relaciones laborales y de interacción social en novelas latinoamericanas escritas por autoras, durante la primera mitad del siglo XX. Y por último nos va a presentar Diego Pérez Hernández, quien es profesor de castellano de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es doctor candidato en literatura, eh, mención literatura chilena hispanoamericana por la Universidad de Chile y en magíster eh, literatura de la misma institución. Él ha dictado seminarios y cursos de literatura en el magíster de estudios clásicos, con mención en Cultura Greco-Romana eh, de la UNCE y también en la Licenciatura y Filosofía y Bachillerato eh, de la Universidad berturtado Hurtado. Actualmente se desempeña como profesor de Lenguaje y Comunicación en el Colegio San Benito. Él va a presentar el trabajo titulado La Modernidad Latinoamericana y sus Abismos, La Metáfora del Infierno en Cubagua de Enrique Bernardo Núñez, el señor presidente de Mila Miguel Ángel Asturias y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Le damos entonces la palabra a Marcela, quien va a iniciar esta mesa de trabajo. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la, la reflexión que quiero compartir hoy día con ustedes tiene que ver con el título general de esta jornada, con el, la idea de repensar la investigación literaria en tiempos de crisis. Y la, este repensar es sobre todo repensar en el, en el ámbito de la escritura de las humanidades, cómo, cómo y para qué se escriben las humanidades. ¿Por qué eh, la escritura? Porque la escritura es una de las actividades fundamentales que tenemos como investigadores, por un lado, una, es una de nuestras principales herramientas, es la manera como visibilizamos lo que estamos haciendo, y también, eventualmente, es la, una de las grandes maneras de insertarnos en lo público, o en la realidad. ¿no? Por lo tanto, de esa perspectiva, eh, esta reflexión tiene que ver con la escritura eh, en humanidades y, y su relación con estos tiempos de crisis. ¿Ya? Para ordenar las ideas, las ordené y las sintetice en un breve texto que quiero compartir con ustedes. Eh, comienzo. Al pensar en los actuales circuitos de generación y divulgación del conocimiento, aparece como un aspecto fundamental el hecho de publicar los avances logrados en la investigación, lo que hace las revistas científicas uno de sus principales medios de comunicación e interacción entre pares y del artículo científico o paper el formato de escritura mayormente requerido. Dentro del ámbito de las humanidades, la predilección por este tipo de formato, caracterizado por su brevedad, concisión e impersonalidad, ha tenido repercusiones, pues algunos sectores perciben su predominio como una imposición arbitraria que no se ajustaría ni a la manera propia en que las disciplinas humanistas generan y comunican sus resultados, marcada por la heterogeneidad y mucho más próxima a la retórica del ensayo, ni a la mirada y el ejercicio crítico propio de estas disciplinas. Además, se considera que este tipo de texto daría lugar a una forma de controlar la peligrosidad del discurso de las humanidades en general, mediante prohibiciones, barreras, límites y reglas. Por el contrario, también hay enfoques para los que este formato de escritura alimentaría la necesaria tensión entre la reflexión humanista y la profesionalización de la actividad académica. Entendiendo el paper como un formato en evolución, sujeto a la reflexión y la crítica, se asume que, si bien no es la forma acostumbrada en que se escriben las humanidades, si sí es actualmente la manera que les permite comunicarse y obtener resultados tangibles dentro del campo científico. En esta controversia, suscitada en torno al paper, el debate se ha centrado mayormente en criticar a este formato de escritura. Sin embargo, más allá de las limitaciones que puede imponer su uso, lo que urge discutir es más bien la necesidad de desnaturalizar los modos de producción y la divulgación de conocimiento en humanidades debatiendo tanto sobre su incidencia política y su democratización, como acerca de la escasa relevancia que tienen otros formatos textuales de reflexión cuando se evalúa la productividad académica. Por lo tanto, lo que se cuestiona es el hecho de que el paper se haya convertido en la vía casi exclusiva de alcanzar validez y financiamiento, en medio del competitivo mundo académico actual, organizado de acuerdo a una lógica de mercado, lo cual va en desmedro de otras formas de escritura, afectando eventualmente las búsquedas personales, y la labor crítica de los sujetos que escriben, con el consiguiente alejamiento de la esfera pública que todo ello acarrea. En relación a estas y otras problemáticas, surge la inquietud de profundizar en la generación de conocimientos y los formatos de divulgación de las humanidades en el panorama nacional, en particular en el área de la literatura. Revisar la situación de la producción y difusión de los estudios y la crítica literaria hace factible analizar los formatos textuales en que se están escribiendo, y evaluar la realidad y las posibilidades de la divulgación de la literatura en Chile. En el caso particular de las revistas literarias académicas, en ellas se genera una ambigüedad respecto a las formas de escritura, dada la complejidad de trazar un límite claro entre estilo literario y formato científico. Y es que frente a la objetividad y precisión propia del paper, se plantea que los estudios literarios manifiestan más bien una tendencia a la escritura ensayística y la discursividad digresiva, lo que plantea además... La cuestión de la escritura en humanidades, donde esta no solo constituye la vía para dar a conocer, sino la propia forma de conocimiento. Por otra parte, frente a la escisión entre el lugar educativo y el trabajo investigativo, impuesta por las actuales lógicas neoliberales, este tipo de reflexión lleva a pensar sobre el efectivo acercamiento a lo público y la función social de nuestra disciplina, abriendo la posibilidad de que la investigación tenga presencia en las aulas, tanto universitarias como escolares. Enseñar literatura en cualquiera de estos niveles constituye un desafío, cuyo logro de objetivos requiere no solo del manejo de lecturas y conceptos por parte del docente, sino que implica que éste sea parte de una comunidad científica que se comunica y retroalimenta. El estudio de los formatos de divulgación de la crítica y los estudios literarios permite en definitiva repensar las vías por las cuales la literatura se valida como disciplina y el trabajo de los intelectuales ligado a ella se inserta en el espacio público, mejorando la docencia y ejerciendo la labor crítica inherente a las humanidades. En medio de un contexto donde la difusión y la enseñanza de las humanidades se han visto problematizadas y disminuidas, se hace necesaria la reflexión sobre las maneras como se producen y difunden sus saberes, en un momento en que se tiende a grados crecientes de especialización. Por otra parte, las crisis políticas y o sociales vividas tanto fuera como dentro del país demandan una revisión profunda del rol de las humanidades y los intelectuales en medio de una sociedad que requiere repensar su presente y dar una dirección distinta a su futuro. Gracias. Bien, muchísimas gracias Marcela. Vamos a pasar a la siguiente exposición y luego abriremos las preguntas. Eh, Alejandro, por favor. Sí, muchas gracias Verónica y... Buenas tardes a todos quienes están viéndonos en esta calurosa tarde. Eh, bueno, más que una exposición escrita, ¿no? yo solamente quisiera referirme a mi proceso de investigación que inició este año. Eh, como bien presentó mi compañera, ¿no? yo entré este año al doctorado, entonces a partir de estas dificultades pandémicas también, he eh, hecho todo lo posible por estar conectado con mi objeto de estudio, o los estudios que me interesa hacer, que es en torno al teatro chileno eh, actual, ¿no? de los últimos 20 o 10 años incluso. Eh, eso ha implicado para mí un gran desafío porque primero no he tenido vínculo con mis profesoras, ¿no? mis maestras, de manera directa, y también con el mismo teatro, ¿no? como la experiencia en la cual uno asiste a sentarse a una butaca, eh, eh, a encontrarse también, ¿no? a, a reencontrarse incluso con, con esa experiencia que después de llevamos nueve meses ya parece un poco olvidada, y, y me parece también interesante como una posibilidad acceder también a ese material, ¿no? pensando que eh, voy recogiendo todos eso, esos materiales a disposición que pone el teatro para ir analizando y pensando también esta nueva realidad, en función de una investigación, cómo ese espacio también permite una nueva posibilidad de reencontrarnos. Entonces el, el título de mi exposición ¿no? tiene que ver con eso, que es una parte del proyecto que yo quiero levantar y que ha surgido eh, pensando en este nuevo contexto, ¿no? de cómo el teatro también ha tenido que adaptarse, ha tenido que resistir de una manera mucho más fuerte frente al, al avance de, de, de, de la pandemia ¿no? y, y del cierre de los teatros como un espacio físico. Entonces eso a mí también me ha empujado y creo que ahí es donde se abre esa posibilidad de entender también la nueva forma de presentar o de representar el teatro, considerando el contexto, ¿no? Y esto, a esto se le agrega, por supuesto, como gran base eh, la crisis que estamos viviendo desde el 18 de octubre, que data un, un largo proceso, ¿no?, pero que se manifestó como un gran estallido eh, el 18 de octubre del año pasado, y que ha significado también una, una nueva forma de mirar, ¿no?, una nueva forma de entender. Y eso a mí es lo que me parece más interesante de las discusiones que se han llevado a cabo en, esta, en, esta, en estas jornadas, ¿no? desde sus diversas miradas, desde las diversas investigaciones, eh, que siempre hay voces que van marcando una pauta ¿no? y que tienen que abrirse camino dentro de este nuevo contexto. Y ahí es cuando traigo el, el título de esta mesa, que también me parece eh, genial, ¿no? como pensar la realidad eh, como una amenaza, ¿no? enfrentarnos a la realidad. Y eso me gusta mucho porque permite tensionar también lo, la, las mismas investigaciones que uno está desarrollando. O sea, antes del 18 de octubre, antes también de la pandemia, eh, eran otros los formatos, ¿no? otras las formas de vincularse. Y eso a uno de algún modo lo, lo, lo empuja, ¿no? eh, a veces con querer, ¿no? a, a conciencia y que da gusto, y otras veces te arrinconan ¿no? a pensar la investigación de una forma distinta. Y a pensar, por supuesto, los los mismos problemas que a, a nos han inquietado en todo este tiempo de un modo muy diferente. Y es en ese contexto en el cual eh, he tenido que ir torciendo muchas veces las ideas que yo tenía el año pasado acerca de mi proyecto de investigación, eh, que tiene que ver con las estrategias políticas, no las estrategias teatrales, dramáticas, para construir lo político dentro del escenario. Entonces, en, esa, en ese sentido, las dificultades a las cuales me he enfrentado primero es no tener escenario actualmente. ¿no? Entonces, ¿cómo...? pienso el teatro? ¿Cómo pienso estas dramaturgias que estaba interesado en, en abordar el año pasado sin tener ninguna de estas crisis eh, evidenciadas, ¿no? eh, puestas en circulación en la misma calle, eh, desde este nuevo escenario que es un nuevo escenario? O sea, ahí, ahí me parece muy importante siempre ir revitalizando esta crisis, ¿no? como esta división, esta fragmentación de, de, de posibilidades también que nos ofrece un lugar nuevo para investigar. Y, y rescato también en esa línea un, una, un concepto ya, o una idea muy fuerte que se ha planteado en, este, en esta jornada que tiene que ver con el hecho de reposicionarnos, ¿no? como, eh, o repensarnos, ¿no? o rediscutir este, este prefijo doble, ¿no? que nos vuelve a, a empujar a un lugar distinto, pero también como, como, como una... Eh, una apertura, ¿no? A comunicarnos, a estar yo hablando con ustedes en este momento, a tener un nuevo público, una nueva audiencia, eso también eh, eh, es, es la vereda que yo siempre trato ahora de, de, de, de mantenerme más alerta, ¿no? más consciente en cuanto a la investigación. Y, y eso también lo, lo vinculo inmediatamente con eh, la recepción que, en mi caso particular, tiene el teatro en los espectadores, ¿no? Cómo va determinando esa nueva experiencia, no es lo mismo que acceder a una obra teatral antes de la, del 18 de octubre a después del 18 de octubre. Todas las entradas que he comprado, pensando en la cotidianidad, ¿no? que significa asistir al teatro, han sido como e-tickets, ¿no? como un teatro en la virtualidad. Entonces eso inmediatamente te, te, te, te lleva a pensar estos problemas de otra forma. O sea, la otra vez recuerdo que eh, asistí, ¿no? digo asistir, pero uno está siempre en el mismo lugar, a, a la obra de teatro que se, se, se montó en el teatro La Memoria, Excesos, basada en, en el texto de Mauricio Vázquez y, y era una grabación, ¿no? Pero después del, del, del, de la grabación de la obra, uno tiene posibilidad, la posibilidad de conversar con sus realizadores, los actores, el elenco en general, ¿no? Entonces, eso también le da un, un, un sabor que es diferente y uno va incorporando también en esta nueva modalidad, en este nuevo formato de entregar, eh, yo lo veo así como de entregar el teatro en línea, ¿no? porque resulta que uno ahora la programación la puede ir eh, eh, accediendo con un clic, y eso también cambia la manera de entender el teatro, pero al mismo tiempo la comunicación que eso permite. ¿no? El, el teatro ya no funciona eh, desde esa experiencia en que uno va, ¿no? pensando que también está todo muy centralizado en Santiago, eh, y de hecho Santiago es mucho decir, ¿no? Santiago, Providencia y Ñuñoa. Eh, asistir a esa experiencia, pero ahora estar detrás de una pantalla y que esa experiencia pueda ser compartida de norte a sur, en Chile. Y eso uno lo va viendo en los chats, ¿no? cuando empiezan a comentar, oye, yo soy de, de Punta Arena, yo estoy en Arica, yo estoy en Iquique, entonces se empieza a armar también una comunicación que es diferente y que a uno lo obliga a pensar el teatro de otra forma también, porque esto viene un poco para largo. ¿no? Y, y recuerdo una experiencia muy... Eh, muy interesante cuando una persona preguntaba, ¿la obra tiene mucho silencio o se me cayó internet? ¿No? Entonces ahí es donde uno piensa, eh, eh, eh, ¿es la obra la que se está proponiendo como un silencio o es la tecnología ahora que está mediando esa obra la que no, no, nos obliga a estar en un silencio por una falla de conexión? Entonces se arma un fenómeno ahí que a mí al menos me parece muy interesante de entender la realidad como una amenaza, porque es la realidad virtual, ¿no? que se nos cae, que, que estamos pendientes, que a veces se para la imagen. Entonces, vamos, vamos, vamos también conformando un nuevo tipo de realidad digital, virtual, eh, como, como una especie también de, de, de, de asumir que este contexto es diferente, ¿no? de asumir que tenemos que entrar a este contexto de una forma diferente. Y ahí es donde eh, vuelvo a mencionar que el, el concepto de la crisis me parece eh, nuclear en ese sentido, eh, y sabemos que en, en, en todas estas jornadas se ha trabajado la crisis no como algo que aparece ahora, sino que como un proceso, ¿no? que tiene distintas manifestaciones de esa crisis, y ahí es donde aparece una diversidad. Y, y en el caso de, me, de mi investigación en particular, esa es la diversidad también que he intentado perseguir, ¿no? las distintas eh, obras de teatro actual, ¿no? eh, Carla Zúñiga, Bosco Cayo, eh, María José Pizarro, ¿no? que forman parte de una nueva... Eh, escuela, por decirle de algún modo, que están pensando siempre en esta nueva estrategia de realidad, como una amenaza por un lado, pero también de construir una realidad que se ha visto constantemente deslegitimada y que el 18 de octubre ha visibilizado aún más, ¿no? porque esto siempre existió. Entonces, eh, hay, hay una línea y hay un proceso que arranca de, después de los 2000 con, con Guillermo Calderón, con Manuel Infante, con Luis Barrales, pero que se va conformando un grupo de voces interesantes para entender eh, cómo es Chile, ¿no? cómo es la política que se construye en Chile, y cómo las políticas culturales también se ven debilitadas por esa hegemonía en un contexto como este, donde hay una reducción de presupuesto, ¿no? Eh, no solamente para las artes y humanidades, sino que también para la ciencia. Entonces uno empieza a entender cuál es el foco de esta hegemonía y qué es lo que tenemos que hacer nosotros también como investigadores frente a eso. Y no hablo como investigadores que en la línea de, de esta jornada encerrados no en su eh, habitáculo, eh, tratando de descifrar estos códigos, sino que más bien compartiendo, solidarizando. Y eso es lo que yo veo siempre como una nostalgia, porque el hecho de ir al teatro, de comunicarme con esa experiencia, de caminar, de, de, de llegar a un lugar específico, me invita también a compartir con otros. Entonces, esa, esa eh, no posibilidad de ver otros cuerpos, ¿no? yo los veo a ustedes que son cuerpos digitales, virtuales, pero no encontrarte con otros cuerpos también ha significado cómo voy a entender ahora esa, esa relación ¿no? entre mi estudio con lo, la corporalidad que implica el teatro. Y ahí, bueno, digo, están las marchas, ¿no? Tengo de algún modo esa, esa salida como para poder encontrarme con ese gran espectáculo de resistencia y que los teatros también han abierto las puertas para eso, ¿no? Eh, sin ir más lejos y para ir terminando el teatro del puente se transformaba en un gran foco de resistencia de salud ¿no? para atender a los heridos por la violencia eh, del Estado en este caso y, y de las fuerzas policiales entonces ahí también los teatros comienzan a transformarse y no es lo mismo obviamente pensar en un teatro que está en un lugar más seguro, más privilegiado podría ser uno, frente a uno que está expuesto constantemente a la marcha de la calle entonces, también, ¿cómo, cómo el teatro como espacio físico se instala o se reinstala, pensando en repensar o reposicionarse dentro de la ciudad, para no tener eh, que, que, que solventar, no en base a compañías, colectivos, y que también es una resistencia a otras, eh, obras de teatro, sino que también invitar a esa ciudadanía a considerar el teatro como un espacio de resistencia distinto. Y ahí eso me, me, me, me motiva también a pensar la realidad, no solamente como una amenaza, algo a lo cual tengamos que enfrentarnos, sino que a generar un acto de solidaridad, ¿no? de comunidad y de, y de colectivo que de poco a poco se va a recuperar. Entonces, ahí estoy en mi investigación, en, entendiéndose en ese circuito también cuáles son las conexiones que nos, nos permiten estar ahora en esta mesa presente y divulgando, por supuesto, desde nuestras miradas personales y subjetivas, que también eso me agrada mucho, un conocimiento que, que, que, que está vivo, ¿no? que se mueve y que, y que permite eh, conectarnos, conectarnos entre todos todas. Eso por ahora y después podemos seguir en el diálogo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alejandro. Eh, vamos a dejar a Olga, que nos va a contar sobre su investigación también. Gracias, Verónica. Hola a todos. Eh, bueno, sumándome acá la, a, a esta espiral ¿cierto? de investigaciones y, y cómo se han encontrado con, con la crisis actual, una de las tantas crisis ¿cierto? que hemos estado eh, experimentando, eh, Bueno, mi, mi proyecto de investigación que se titula eh, Palabras de, mujer, Palabra de Mujeres, la metapoesía como soporte a nueva autoría de la poesía de mujeres chilenas del siglo XXI, es un proyecto que nace desde mi eh, experiencia en el magíster de la, de la Universidad de Chile, donde tuve un último curso sobre poesía de mujeres eh, latinoamericanas. Y me quedé con, con muchas eh, interrogantes y, y con grandes descubrimientos en ese curso, pero claro, se me acabó el magíster, <ríe> volví a, a mi realidad como profesora, pero siempre con ese bichito constante de querer seguir leyendo poesía, y, y también de, de darme cuenta cómo en el espacio escolar eh, la lectura poética es bien reducida, se le esquiva bastante y además con autores bien re, que se repiten constantemente. Y bueno, después mucho tiempo después eh, tengo la oportunidad de poder estudiar el doctorado y eh, eh, voy con, a conversar con Alicia Salomón, es cierto que es mi profesora de tesis, ¿sí? Y ella me, me dice: Mira, ¿por qué no, no exploramos la poesía de, de, de las mujeres recientes de este país, de las últimas dos décadas? Que es una poesía que, que no se ha explorado mucho y que, que es bastante interesante. Y yo ya conocía, por ejemplo, a Gladys González, que es parte de, de mi corpus, y bueno, dije: va, Vamos con esto. Entonces, ¿cuál es el, el objetivo de mi, de mi investigación? Es poder analizar un corpus de, de, de producciones poéticas de mujeres chilenas del siglo XXI a partir desde de 2000 hasta el 2019 y la finalidad que tengo es poder eh, identificar cierto ahí las expresiones metapoéticas de estas escrituras para eh, pensar en la configuración de autorías ¿no? en el supuesto cierto la hipótesis de que cuando la poeta está expresando eh, de manera metapoética, ¿cierto?, en su poema, está configurando y está delineando una figura autorial. ¿Mm? Entonces, bajo este supuesto, ¿cierto?, eh, me fijo en la poética de eh, Julieta Marchán, de Gladys González, de Begoña Ugalde, de Daniela Catrileo, y, eh, me está escapando alguna por ahí, pero y incluso también para aumentar un poco, pretendo poder aumentar en el tiempo el corpus, ¿cierto?, de poetas. Entonces, eh, la idea es esa, poder eh, identificar estas expresiones metapoéticas y eh, identificar que la configuración de autorías eh, tiene al menos tres rasgos distintivos claros. Una conciencia histórica de mujer, que identifica un discurso hegemónico patriarcal, un posicionamiento respecto de la escritura femenina que las antecede, y una propuesta estética que condensa sus experiencias sexogenéricas y tiene como base la caracterización de un lenguaje que posibilita esas representaciones. Me interesa mucho cómo eh, la reflexión, el repensar el lenguaje, ¿cierto? Desde cómo escribo, de dónde viene el origen de la palabra y cómo escribo yo, siendo, ¿cierto?, un, un sujeto mujer, eh, pueden eh, ir perfilando esta configuración de autoría. Ahora, esto sin. Dejar de lado que estas poetas, cierto como la gran mayoría de las de la escritoras de, este, de estas últimas dos décadas, son activas gestoras culturales. Entonces también ahí hay, hay, otro, hay otra figuración, o, o se suma a la configuración de una autoría, ¿cierto? La, la gran mayoría de ellas son editoras eh, independientes, participan y gestan festivales poéticos o, o literarios, ¿cierto? Y tienen un, un, una actividad constante, eh, ahora también en redes sociales, por ejemplo, Gladys González ha hecho muchos encuentros literarios muy interesantes sobre editoriales sobre la literatura infanto juvenil eh, y eso también se cruza un poco eh, lo, yo lo estoy viendo ahí cómo se cruza con, con su poética con su con su escritura y, y bueno eso yo eh, como dice Alejandro cierto estuve eh, comencé a escribir eh, comencé a perfilar esta idea cierto como me empiezo como a amasar la idea a, a buscar referentes y eh, me eh, me topé, ¿cierto? como todos nosotros, con, con el estallido social y claro, eh, creo que mi mayor eh, impacto, si podríamos hablar de impacto, fue haber leído a estas poetas y luego volver a leerlas eh, luego del estallido y, y resignificar muchos, muchos versos, cierto, muchas imágenes. Incluso eh, casi con, con, un, con un sentido premonitorio, cierto, frente a esta frase del no lo vimos venir, o sea, bastaba leer. Y no solo poesía, creo yo, de mujeres, sino que eh, narrativa y también dramaturgia. O sea, eh, claramente muchos de nuestros gobernantes, ¿cierto?, no lo vieron venir porque no leen mucho. Entonces, eh, ahí, ahí estaban las claves como para poder entender que, que esta crisis se estaba hace rato desarrollando y que esto fue el, justamente el estallido, con la explosión de, de una crisis que venía hace rato produciéndose. Y bueno, con la pandemia fue un poco... Eh, estabilizar, de alguna manera estructurar esta investigación que ha sido casi de manera completa online. Creo que un poquito antes de la pandemia ya estaba eh, trabajando mucho de manera virtual, porque yo soy de provincia, actualmente vivo en Viña del Mar, entonces claro, viajaba de vez en cuando a la facultad, eh, ya cuando terminé los cursos dejé de asistir tanto, ¿cierto? Y, y, y en realidad uno explota mucho el tema virtual, para la investigación, eh, las, las páginas eh, de las bibliotecas a través, en línea, ¿cierto? Así que como que estaba hace rato un poquito, cuando todos hablaban de, de estar en modo pandemia y de que estaban en las casas trabajando, y decían, estoy un poquito antes trabajando en, en ese estilo. Pero claro, eh, se echa de menos, eh, por ejemplo, ir a este tipo de conversatorios de manera presencial, ¿cierto? Conversar después en el café, en el pasillo, y poder ir compartiendo y revelando ideas. Así que igual es un gusto para mí poder compartirles la investigación. Bien, muchas gracias, Olga. Eh, bueno, la verdad es que yo también voy a contarles un poco sobre mi proyecto. Eh, es un proyecto eh, de tesis que está en plena formación, está, estoy trabajando, estoy en un proceso inicial que también eh, se ha tenido que repensar eh, a propósito de todo lo que ha ha acontecido, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, contarles que eh, el proyecto de tesis tiene como, un, tiene como propósito principal analizar e interpretar las representaciones del retorno hacia la tierra natal eh, y, relación, y la relación que esto tiene con ciertos episodios históricos del Caribe durante el siglo XX, en un conjunto de eh, obras de escritores y escritores que pertenecen a la diáspora caribeña contemporánea que también es un tema bastante actual, las migraciones es un tema sumamente presente y que de hecho nuestro país actualmente eh, ha vivido, ¿no? y en ese sentido eh, el proyecto de tesis se, va, se sostiene, se sostiene teóricamente en el campo multidisciplinario de estudios de la diáspora, que desde la década del 90 comienza a tener una importante proliferación de discursos provocada precisamente por la aparición de nuevos fenómenos transnacionales y globales, ¿no? con las rápidas, los cambios, eh, la aceleración, eh, los flujos migratorios, lo, los cambios en la tecnología, la rapidez de todo, eso también ha hecho ciertos cambios en las disciplinas. Entonces, desde ahí, las principales preocupaciones teóricas que tiene eh, este campo de estudio tiene que ver precisamente con el dominio semántico del concepto de diáspora porque en la actualidad es compartido con muchísimos grupos de dispersión. Antiguamente conocíamos el concepto de diáspora desde eh, eh, una concepción eh, antigua, pero eh, histórica, bíblica, pero ahora lo comparten grupos de exiliados, expatriados, eh, inmigrantes y un montón de gente que eh, se ha desplazado a lo largo... De, a modo global, ¿no? Y en ese sentido también la, la teoría ha intentado hacer ciertas distinciones, ciertas diferenciaciones entre estas comunidades, intentando un poco eh, poner orden a estos movimientos. Y en ese sentido aparece el concepto del retorno como una de las características principales que tienen las diásporas y que tiene que ver con que ellos van a orientarse siempre a volver ya no solamente de manera literal a pesar de que ahora con los cambios pueden hacerlo de, de esa forma, pueden movilizarse mucho más rápido, pueden conectarse, eh, pueden viajar, la gran mayoría de los migrantes lo hace a partir de un retorno simbólico, que tiene que ver con el contacto con la, con la familia, con el vínculo, con, con las eh, remesas que se les dice, con, con regalos, pero también se hace a partir de la escritura, la escritura también es una forma de retornar, es una forma de reconectarse, con el país de origen, con lo que quedó atrás, con la familia, con el hogar, etcétera. Y en ese sentido también eh, la literatura permite tam, eh, criticar, también mirar ciertos aspectos críticos, no solamente en el encuentro con la cultura eh, con la cultura nueva, digámoslo así, con la cultura extranjera, con la con la, so la sociedad de recepción, sino que también mirar de manera crítica el país que quedó atrás, la cultura, la, las costumbres, etcétera. Y en ese sentido eh, mi proyecto intenta un poco buscar en, en narrativas de autores como Edwin Danticat, Junot eh, Díaz, eh, también Marlon James, que son... Eh, todos ellos están en Estados Unidos, eh, pero de alguna manera a partir de sus textos ellos se vinculan con las comunidades de origen, también repiensan, ¿no? hacen, hacen este ejercicio de repensar la cultura de origen, la cultura en la que están, y desde allí también eh, van a crear representaciones interesantes sobre eh, estos, a partir de estos retornos. no Estos retornos también bueno tienen, tienen que ver, muchos autores también han hablado de, de que estos retornos se relacionan con la identidad diaspórica, porque la, la identidad diaspórica eh, tiene que ver un poco con eh, estas identidades divididas que en algún momento Cornejo Polar, Antonio Cornejo Polar también habló de estos sujetos que viven entre el aquí y el allá, ¿no? y que en estos procesos de aceleración de la globalización ha sido mucho más persistente, eh, en el sentido de que eh, viven una dislocación que los hace vivir sin aferrarse a la, a la, a la comunidad en la que se insertan, y en realidad no se insertan, sino que siempre están pensando eh, en el pasado. De hecho, eh, bueno quería leerles algunas cosas, pero las, las, las pasé, sino que eh, tienen que ver un poco eh, las representaciones con estas divisiones de identidades, de buscar a través del de mismo texto, revincularse. Por ejemplo, no sé, la, el, el, hay un texto de Marlon James que él... Eh, re, representa a Jamaica, que es su país de origen, y va a representar, por ejemplo, la violencia de los guietos, de, de cómo en Jamaica se ha llevado a cabo una política eh, más o menos corrupta, ¿no? y que ha, ha tenido directa incidencia en la violencia que se desata en las calles en, en, en Jamaica. Y también, bueno, eso lo va a relacionar también como, por ejemplo, en su texto, eh, en uno de sus novelas, él la relaciona, por ejemplo, con Bob Marley, pero sin embargo, Marley, es más que nada como un pretexto para hablar sobre todo lo que se construye detrás. Hay, hay, hay aspectos bastante interesantes que, que tratan estos autores. En el caso de Edwin Tantica, que es una eh, escritora bastante conocida, que hace pocas semanas atrás también estuvo participando en un conversatorio, eh, ella también lo que hace es trabajar mucho con... Eh, las representaciones de Haití, ella reconstruye muchísimo el pasado y también las diásporas en Haití, la incorporación de estas diásporas en una cultura que también es una cultura bastante eh, mezquina con quien llega ¿no? que a, a sus países y en ese sentido me parece que permiten ver de otra forma eh, las experiencias. ¿no? Ahora también eh, estos autores han luchado a partir de estas representaciones luchan también con el exotismo que, que, que provoca la otra cultura ¿no? que el lector de alguna manera los va a mirar como algo diferente Eso, ese diferente que no es igual a mí y en ese sentido los ve pasan a ser como un objeto comercial desde ahí entonces que eh, me parece muy interesante trabajar con estos autores no solamente eh, por el, la idea del retorno sino porque eh, nos permiten entender y abrir un poco lo que eh, nosotros vemos desde la literatura, ¿no? desde, desde la literatura habitual, desde la, la literatura que leemos, eh, no sé si ocupar la palabra normalmente, pero que habitualmente eh, leemos. Y en ese sentido, eh, pienso también que esta, este, este contexto me ha permitido un poco mirar, repensar un poco en, en estas literaturas también, Migrantes haitianos, migrantes eh, venezolanos, hay, hay muchísimos en nuestro país y eso también, nos, eh, la literatura también es una forma de acercarnos a, a, estas, a estas culturas y en ese sentido creo que eh, es importante también abrir un espacio. Hay muchísimos autores también que son migrantes que están escribiendo en nuestro país y que son, tienen muy, muy poca visibilidad, entonces... Creo que la, incorporar la, la literatura de la diáspora, en ese sentido, puede, puede permitir abrir un, un nuevo y interesante campo. ¿Daniela? Sí, eh, gracias, Vero. Eh, bueno, mi trabajo, mi proyecto de tesis, eh, comenzó... Bueno, yo, yo ya estoy en segundo año pero en realidad mi proyecto, tal como está pensado ahora, este año recién se empezó a ordenar así, antes tenía otra idea, pero por diversos motivos, y eso también quizás es, eh, es, es uno de, lo, de los valores que tiene todo este proceso, eh, ir, ir variando, cambiando, eh, tensionando las mismas reflexiones, o cuestionando en el fondo los trabajos que, o los intereses que tenemos. Eh, y en ese sentido, a mí el año pasado en un curso que tuve dentro de, del doctorado, eh, me interesé mucho por algunos temas eh, que tienen que ver principalmente con autorías femeninas de la primera mitad del siglo XX. Y eh, a partir de eso yo empecé a configurar un, un trabajo que terminó volviéndose mi proyecto de tesis doctoral, y que tiene que ver con la representación del ingreso de la mujer al trabajo asalariado en, en novelas escritas por autoras durante la primera mitad del siglo XX en Latinoamérica y el Caribe. Eh, entonces mi idea es que a través de, del estudio de los personajes femeninos de estas obras, se puedan analizar las distintas representaciones de la experiencia laboral femenina durante la, la modernidad latinoamericana, podemos decir, en un momento que, que se caracterizó por la irrupción de la mujer en la esfera pública. Entonces, teniendo esto como contexto, eh, me interesa analizar distintas dimensiones, principalmente eh, la construcción del espacio laboral, y las dinámicas que, que van dando lugar a la mujer como sujeto activo o no de la sociedad, porque no porque la mujer ingrese necesariamente al, al mundo del trabajo implica que se vuelva un sujeto visible en la sociedad. Eh, las interacciones laborales también que se presentan entre mujeres y la relación, y la relación de, de las asalariadas con el mundo del trabajo masculino también, qué tensiones hay ahí. Eh, eh, y la configuración y transgresión de los roles tradicionales asignados al género femenino. Entonces, eh, tomando estas ideas, yo sostengo que en las novelas que analizo, existe un diálogo entre la representación que se hace de la mujer trabajadora y las mismas experiencias que las escritoras tienen en el espacio público como asalariadas. Eh, porque la mayoría de estas autoras... Eh, en aquellos años ingresan a la esfera pública participando en sus respectivos campos literarios, además de ejercer labores remuneradas de distinta índole, eh, principalmente como docentes, editoras, funcionarias del Estado o del mundo privado. Entonces, eh, a mi modo de ver, las autoras de este corpus, a través de sus obras, produjeron discursos propios en los que finalmente pensaron sus vivencias en lo público y los roles tradicionales de género. Específicamente pienso en su autoría profesional a través de la construcción de imágenes de la mujer trabajadora. Ahí yo, yo quiero establecer un, un diálogo o un vínculo directo entre qué escriben estas autoras y sus propias vivencias como eh, mujeres en el espacio público. Eh, entonces, considerando todo esto, finalmente planteo que las imágenes literarias de la mujer asalariada en las obras estudiadas van configurando al sujeto femenino en una doble dimensión, que sería una alegoría por un lado de la escritora profesional en un campo literario androcéntrico y además como trabajadoras que ejercen actividades remuneradas. Eh, considerando esto, el corpus que tengo considerado hasta ahora es un corpus preliminar y, y, y me gustaría ir extendiéndolo pero en realidad es complejo fuera de las condiciones que, en las que estamos ahora, eh, porque me ha costado encontrar textos narrativos que refieran al mundo del trabajo femenino eh, y que sea escrito por autoras. Eh, es algo que se puede observar un poco más en, en ensayos, en columnas, en revistas, pero en textos narrativos no está muy, muy presente. Eh, pero sí lo he visto en algunas obras, y mmm, las que tengo hasta ahora consideradas son El manantial, que es de 1908, de la argentina César Duallén, eh, El asombroso doctor joven, del año 1930, de la puertorriqueña Carmela Eulate Sanjurjo, Quiero trabajo, del año 1933, de la argentina María Luisa Carneli, 44 horas semanales del año 1936 de la argentina Josefina Marpons, las que llegaron después del 1940 de la uruguaya Paulina Medeiros, y eh, La mampara de 1946 y María Nadie de 1957 de la chilena Marta Brunet. Eh, todas estas son novelas escritas por autoras latinoamericanas y caribeñas, eh, que representan la experiencia laboral femenina durante la primera mitad del siglo XX eh, entonces eh, me llama mucho la atención que esta temática eh, haya sido, no, es, no sé si en realidad me llama mucho la atención, creo que eh, se puede entender o, o tener una noción de por qué esta temática es tan poco trabajada por las escritoras de la época eh, principalmente porque eh, en sus obras, las mujeres quedan fuera del mundo del trabajo para ser relegadas más bien a la vía de la imaginación. Entonces, se evidencia esta problemática de dejar fuera a las mujeres de la productividad laboral. Eh, y creo que eh, me interesa o, o, o, o lo que yo veo como un aporte de esta investigación refiere a, a un análisis crítico literario de las representaciones de la mujer asalariada, eh, sus relaciones laborales, de interacción social, como una temática que hasta ahora creo que ha sido abordada principalmente desde la sociología y la historiografía. Eh, y a mí me parece relevante un análisis literario que en el fondo permita pensar las dinámicas particulares dadas en el mundo del trabajo remunerado femenino, sus representaciones, los vínculos con el campo cultural en el que se insertan las autoras de la época y eso, más que nada, por ahora. Bien, muchas gracias, Daniela. Vamos a dejar entonces a Diego Pérez y luego vamos a abrir el conversatorio. También si hay preguntas del público, las vamos a, a compartir. Diego. Muchas gracias. Voy a compartir es solo una diapositiva. Bien, yo voy a leer una, una presentación que corresponde a la, una parte de las conclusiones de mi tesis doctoral, que ya está en proceso de, de revisión, y que se titulaba La modernidad latinoamericana en sus abismos, la metáfora del infierno en Cubagua, de Enrique Bernardo Núñez, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Entonces, voy a proceder a leer. En análisis e interpretación, de las tres obras abordadas en mi investigación, que son Cubagua, el señor presidente y Pedro Páramo, evidencia un complejo trabajo de creación literaria en el que el infierno es un, usado de un modo metafórico para descubrir críticamente aspectos siniestros de determinados procesos asociados a la modernidad latinoamericana. En el caso de la novela de Enrique Bernardo Núñez, el proceso en cuestión corresponde a la inserción de Venezuela en la economía mundial como país exportador de petróleo, bajo la dictadura progresista de Juan Vicente Gómez. En el relato de Miguel Ángel Asturias, se trata de la participación de Guatemala en el mercado global como país cafetalero y bananero, bajo el régimen dictatorial y progresista de Manuel Estrada Cabrera. En el caso de la obra de Juan Rulfo, corresponde al llamado Milagro Mexicano, proceso que, en varios aspectos, fue una continuación de la dictadura progresista de Porfirio Díaz. Ni la miserable periferia de la isla Margarita, ni el pasado colonial de la isla de Cubagua, son el infierno. Lo mismo ocurre tanto con la cárcel donde son arrojados aquellos que amenazan el orden dictatorial presidido por el señor presidente, como con Comala. Ninguno de estos lugares es el infierno, ninguno es la ominosa región subterránea donde habitan las almas de los muertos. Sin embargo, aunque no son el infierno, sí son como el infierno. Los barrios pobres de Isla Margarita, el pasado colonial de la isla de Cubagua, las mazmorras de la dictadura de Estrada Cabrera y Comala son espejos sobre los que se refleja la imagen del infierno. Esto se debe a que en la construcción de estos lugares se aprovecharon al menos tres categorías infernales, a saber, la verticalidad, lo mortuorio y la impotencia asociada a ello, y lo repetitivo. En relación con la primera categoría, que corresponde a la de verticalidad, de acuerdo con nuestra lectura de algunas de las representaciones literarias de los infiernos más importantes, estos lugares se ubican en el extremo inferior de un eje vertical simbólico que no es meramente espacial o geográfico, sino que está cargado de connotaciones morales. En ese contexto, aquello que puede describirse como lo deseable, lo bueno, lo luminoso, lo claro, lo ordenado, etc., suele estar arriba. Lo indeseable, es decir, lo malo, lo oscuro, lo caótico, etc., por el contrario se ubica abajo. Descender a las regiones infernales o ser arrojado ahí implica alejarse de lo positivo y sumergirse en el polo negativo de la existencia. Ahora bien, las regiones infernales no son algo ajeno al orden cósmico. El tártaro de ciodo, por ejemplo, es la prolongación del cosmos en el caos. El infierno dantesco, por su parte, es la expresión de la voluntad de Dios. En las tres novelas estudiadas puede inferirse la existencia de ese vertical simbólico. Así, en Cubagua, de Enrique Bernardo Núñez, la modernización con la que fantasea el protagonista se dirige hacia arriba, Hacia el firmamento se elevan los rascacielos modernos, el humo de los barcos y las torres petroleras. En el señor presidente, siguen la misma dirección los fuegos artificiales que se arrojan para honrar al tiránico dictador, que se vale de la violencia para mantener un orden socioeconómico en el que los frutos de la actividad económica se distribuyen de manera injustamente desigual entre los miembros de la sociedad. En nuestra lectura de Pedro Páramo, por último, incorporamos el ángel, el monumento que, si bien data de los tiempos de Porfirio Díaz, fue resignificado de tal forma que, con él, el mito de la Revolución Mexicana adquiere connotaciones angélicas, celestiales. Hacia los cielos se dirige, pues, aquello que favorece los intereses de los grupos privilegiados de las respectivas sociedades, los proyectos modernizadores, los reconocimientos públicos del dictador de turno, los discursos que legitiman los, los gobiernos engendrados por la Revolución Mexicana. Por el contrario, es abajo donde está aquello que omiten las fantasías progresistas asociadas a la industria del petróleo, las bombásticas alabanzas públicas y los angelicales mitos legitimadores. En la novela de Núñez, es abajo donde se ubican los barrios miserables de Isla Margarita y de la isla de Pubagua. Asimismo, es en esa dirección que tienen que seguir los buzos indígenas que trabajan en los placeres de Perlas, ante la ausencia de mejores perspectivas laborales. Algo similar ocurre en Pedro Páramo, puesto que Comala es, ante todo, uno de esos pueblos condenados al olvido y la miseria por gobiernos que, si bien se presentan como revolucionarios, privilegian los intereses de los sectores industriales. Otro aspecto que las novelas de Núñez y Rulfo tienen en común se relaciona con el pasado colonial. En ambos casos, el descenso implica el acceso a una dimensión del pasado que la historia oficial omite. Así, el protagonista de Cubagua descenderá al pasado de la conquista y tomará conciencia de lo que significó la barbarie de los españoles. Algo parecido ocurre en Pedro Páramo en el que el descenso del personaje principal no solo le permitirá conocer cuán terrible fue la, la brutalidad de su padre, sino también que la revolución y los gobiernos que engendró hicieron bien poco por mejorar la situación de los comaltecos. Lo que hay abajo en el señor presidente es distinto. No corresponde a barrios o pueblos miserables, lo que no significa que el problema de la pobreza no sea abordado, ni al pasado, colonial o reciente, sino que se trata de la cárcel de la dictadura, los tenebrosos calabezos, calabozos donde son confinados y torturados todos, todos aquellos que, desde la perspectiva del poder omnímodo, se teme que podrían hacer peligrar la estabilidad del régimen. Pese a esta diferencia, lo cierto es que las tres novelas implican un movimiento catábico que convierte a los lectores en esperiólogos que exploran las, las profundidades perdón, de ciertos proyectos modernizadores y que descubren que sus fundamentos no son el consenso, la búsqueda del bien común y el Estado de Derecho, sino la exclusión y la violencia política y principios económicos que se remontan a la colonia. Ahora bien, resulta importante recalcar que esta situación forma parte del orden socioeconómico problematizado en las novelas. El terrorismo de, del Estado que ejercen los esbirros del señor presidente, por ejemplo, es necesario para asegurar los intereses de una oligarquía que necesita mano de obra barata en sus haciendas y que por consiguiente ve con desconfianza el avance de instituciones económicas más democráticas. En relación con la segunda categoría, que corresponde a la muerte y la impotencia social que ella implica, nuestra lectura evidencia que, en diverso grado y de distintas formas, en las tres novelas estudiadas, la impotencia es consecuencia de gobiernos de carácter dictatorial o derechamente autocráticos. El medio artístico a través del cual se expresa esta situación es el fantasma. Así, en El Señor Presidente, vemos que los presos políticos son representados ya como espectros, ya como ánimas en pena. En definitiva, como individuos radicalmente despojados de la capacidad de actuar y de introducir modificaciones en su entorno, y que por tanto se parecen más a los muertos que a los vivos. En Pedro Páramo, este, este recurso revista una importancia mayor, puesto que los personajes que actúan están literalmente muertos. En relación con las ánimas en pena, nuestra lectura destaca cómo son aún más impotentes que las almas penitentes que protagonizan los relatos tradicionales de Aparecido, debido a que éstas, al menos, pueden pedirle a los vivos los sufragios que las ayudarán a salir del purgatorio. En cambio, las ánimas en pena que deambulan por Comala solo pueden revivir situaciones relacionadas con su muerte. Nuestra lectura asimismo ve esa impotencia post-mortem como prolongación de lo que acontecía con los comaltecos en vida, que se hallaban subyugados por Pedro Páramo, el tiránico cacique que representa en la novela a la clase terrateniente que apoyó la dictadura progresista de Porfirio Díaz. Finalmente, los comalte comaltecos vivos que Juan Preciado se encuentra en su aventura no son muy distintos de las ánimas en pena. Al igual que ellas, se encuentran sumidas en una odiosa impotencia que les impide incluso contribuir de un modo efectivo con su salvación por medio de oraciones. De acuerdo con nuestra interpretación, esta impotencia remite a la incapacidad de los gobiernos engendrados por la Revolución Mexicana para incorporar a ciertos sectores de la población en un espacio político verdaderamente democrático. En Cuba, agua, lo mortuario y la impotencia que lo acompaña se expresa de un modo distinto. Ciertamente, la isla en cuestión se halla envuelta en una atmósfera indiscutiblemente fúnebre, mortuoria. Sin embargo, donde la impotencia resulta verdaderamente significativa es en relación con el propio Núñez, no en el plano de la diégesis. Dado que no podía denunciar de un modo abierto el carácter tiránico del gobierno del general Gómez, con el fin de evitar que fuere víctima de la policía secreta del gómezismo y acabar en la rotunda, como Rafael Pocaterra, nuestro autor desplegó en Cuba un complejo juego intertextual por medio del cual se sugiere, veladamente, una comparación implícita con el tirano López Aguirre. Ahora bien, pese a esta diferencia, lo importante radica en que las tres novelas sugieren que, en el marco de los procesos modernizadores impulsados por gobiernos dictatoriales, o, para el caso del llamado milagro mexicano, de gobiernos poco democráticos, la situación de ciertos individuos hace recordar a los muertos que pueblan las regiones infernales, en función de una, impot una impotencia que se expresa como la imposibilidad de introducir cambios en su vida o la del resto. Con respecto a la tercera y última categoría, que corresponde a la de repetición, planteamos que, que la repetición o sea, observamos que en las representaciones literarias más significativas de las regiones infernales, el tiempo transcurre, por decirlo de algún modo, helicoidalmente. En esos espacios, el tiempo gira sobre sí mismo, como si su eje estuviera rodado. En un contexto así, el presente se transforma en un escenario en el que un pasado ominoso, ominoso rancio y recalcitrantemente persistente reaparece. Tanto en Cubagua como en el señor presidente, eso que se repite tiene que ver con el pasado colonial. En la novela de Núñez, en efecto, las fantasías modernistas del protagonista se convierten en el escenario sobre el que se repetirán ciertos aspectos de los tiempos de la colonia. El presente, por su parte, es testigo de cómo los indígenas siguen siendo explotados en las granjerías perlíferas. Todo esto, todo esto evidencia que, lejos de servir para instaurar nuevas formas de convivencia social, los proyectos progresistas que se tejen en torno a la industria petrolera implican la repetición de formas de vida que surgieron a partir de la barbarie colonial. En el libro de Asturias ocurre algo parecido. Las Bartolinas de la visión dictatorial, dictatorial, de acuerdo con nuestra lectura, son el escenario en que se repite la barbarie de los conquistadores españoles. Lo que se repite en la novela de Rulfo, en cambio, tiene que ver con el pasado reciente de México, no con el pasado colonial. El símbolo que expresa lo repetitivo corresponde a los ecos. A través de ellos, el presente se convierte en la instancia a la que se escuchan las voces de los muertos. Comala es, ante todo, el infernal pueblo donde sigue restando aquellos que, aunque ya fallecieron, siguen actuando, siguen repitiendo situaciones que exponen los abusos perpetrados por el tiránico cacique que pudo actuar con total impunidad. Ahora bien, pese a esta diferencia, tanto en Cubagua y el señor presidente como en Pedro Páramo, la repetición de lo pretérito termina ahora dando la imagen idealizada de los proyectos modernizadores asociados a cada novela. Los discursos modernos se nuten de la noción de un futuro mejor, ganan legitimidad interpretando el presente en términos de que la sociedad progresa, de que la sociedad se aleja de un pasado indeseable y que avanza hacia un porvenir más próspero. Contra esta mitificación de la hora, las novelas de Núñez, Asturias y Rulfo evidencian que el presente es en realidad la instancia a la que se siguen repitiendo los abusos del pasado, ya sea colonial o más reciente. En virtud de lo que se ha expuesto, podemos concluir que, Cubagua, que en Cubagua, el señor presidente Pedro Páramo, el infierno se utiliza metafóricamente para develar de manera crítica ciertos aspectos de la modernidad latinoamericana. Una conclusión relevante que se puede extraer de lo anterior es que la metáfora infernal no es simplemente uno más de los distintos recursos retóricos que los escritores y escritoras encuentran en el repertorio de opciones para denunciar que los procesos modernos a menudo tienen nefastas consecuencias para amplios sectores de la población. Lejos de ser así... En función de las significaciones que genera, el troco en cuestión parece ser el medio literario por excelencia para criticar determinados procesos modernos. En parte, esta aseveración se basa en el hecho de que un componente esencial de la modernidad, la creencia en el progreso, se nutre del anhelo, del anhelo min, milenarista perdón, por encontrar en, en el futuro un paraíso terrenal. Sin embargo, al menos en el caso de las novelas estudiadas, la verdadera base de lo afirmado consiste en que los procesos modernizadores abordados implican una prolongación de la colonia, una repetición de la violencia de los conquistadores, una eternización de la institucionalidad económica colonial. Es esto lo que se perpetúa por medio de individuos que, como los espectros que pueblan las relaciones infernales, están sumidos en la desesperanza y la impotencia, que se hallan en el fondo de una sociedad en la que los frutos del crecimiento económico y el poder político se distribuyen de un modo extremadamente desigual. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Diego y muchas gracias a todos por, y a todas por compartir sus trabajos, eh, sus investigaciones, que bueno una, una de las cosas que, que estuvimos hablando también es que estas investigaciones están todas en distintos procesos, en distintos momentos, han tenido que reformularse a partir de, de, también del contexto actual y desde allí eh, también quisiera abrir el conversatorio, invitarlos a que, a que dialoguemos brevemente sobre lo que pudimos escuchar, eh, sobre todo pensando en que a medida que cada uno de ustedes iba exponiendo, iban apareciendo ciertos conceptos interesantes que, que me gustaría que reflexionáramos un poco, que tienen que ver con el, re, el repensar, el reinstalarnos, eh, las, el reposicionarnos, ¿no? También apareció muy... Eh, el concepto de la descentralización. Olga comentaba un poco de, de esto de, de estar en regiones. Yo también estoy fuera de Santiago, también para mí esta dinámica venía un poco atrás, pero eh, estoy en Uricó, Entonces, desde ahí, eh, quiero invitarlos también a que pensemos nuestras propias investigaciones. Alejandro hablaba también del, del cuerpo, me llamó mucho la atención cuando tú hablabas de del encuentro con otros cuerpos, pero ahora es de una manera diferente. Eh, o sea, quiero, Olga me parece que quería comenzar a, a hablar y, y para que vayamos conversando. Olga. Sí, mira, ju justamente de lo, lo, lo último que acabas de mencionar respecto como a, a esto de la necesidad de, de volver a, a, a la presencia de los cuerpos, ¿cierto? Y eh, me, me hacía reflexionar lo que contaba Alejandro de Claro de la experiencia del teatro. Qué, qué importante eh, es eh, esa experiencia cuando es la presencia de los cuerpos, ¿cierto? Lo que, la atmósfera que se produce ahí en, en el teatro. Yo lo pensaba en mi experiencia en la lectura poética, que si bien, pues, eh, siempre tiene una parte ¿cierto? que es más íntima, si, si tiene el libro en la mano. Ahora también se da todo, también la, la, la poesía eh, anda ahí rondando en las redes, ¿cierto? Hay poemas, también hay una poesía visual actualmente bien interesante, pero me, me pasó porque, claro, uno de los tópicos de mi tesis tiene que ver con, o uno de los, te, la, los temas teóricos ya tiene que ver con la configuración de autoría, y la autoría femenina. Entonces, es eh, eh, un alto debate ahí de cómo eh, desde, el, desde, los, desde la crítica feminista se ve la autoría como... En el fondo, el autor, a pesar de que se ha, ha, ha separado del cuerpo, ¿cierto?, y ya esta figura que, que, que emerge del texto, de todas maneras tiene un, un género, que parece ser un, un género masculino. Entonces, cómo la crítica feminista va, va visualizando esta, estas posiciones autoriales que tienen relación con la util, autoridad, con la razón. Y me pasó mucho cuando también eh, empecé a, a indagar más en mis poetas, por ejemplo, poetas como Florencia Smith, ¿cierto?, o eh, como Pablo y la Vaca, que tienen una presencia fuerte en redes sociales, tienen sus su propuestas ahí, ¿cierto? Eh, Exhiben fotos, van compartiendo ideas, y me pasó mucho de experimentar, eh, y, y lo encontraba similar a lo que le pasó a Alejandro, eh, experimentar la autoría femenina a través de la red social. Ah, y muchas veces, por ejemplo, no sé, quizá le hacía un comentario, hablaba con ella y era como, me habló. Entonces también ese concepto mío que tengo de la autoría como autoridad que también me lo voy sacando un poco del cuerpo, eh, gracias quizás a esta virtualidad, que, que, que de alguna manera en algunos puntos nos acerca a otras instancias, pero también nos no aleja. Entonces me quedo dando vueltas la idea de, de Alejandro, de esto de toda la importancia del cuerpo, lo que produce las presencias de los cuerpos en, en estas expresiones artísticas, como son la poesía, la dramaturgia la narrativa. Claro, quisiera aprovechar, eh, a propósito de, de que estás comentando precisamente, tenemos una pregunta, eh, bueno, agradecer a Roberto Alderete que está comentando, ha estado con nosotros en toda la transmisión, eh, y nos está contando que también fue parte de, del doctorado hace algunos años atrás, así que él tiene una pregunta y dice que eh, le gustaría saber qué se ha descubierto en la indagación de la poesía de género, y nos manda un, un saludo también desde Puerto Varas, hablando precisamente de de esta distancia y que ahora estamos conectados. Eh, Olga, ¿tú nos podrías responder? O sea, sí, lo, lo, lo que, no sé si es lo que se ha descubierto, pero sí se ha estado trabajando de hace tiempo, la visibilización de la escritura femenina, ¿cierto? Y entre ellas la poética, que, que tiene sus silencios también eh, en los momentos en, en que entramos nosotros en dictadura en Chile. Pero que mmm, tenemos ya una genealogía, una, ¿cierto? una estela de poetas desde Gabriela Mistral, que podríamos hablar, y pensando también en lo que yo estoy trabajando, que es meta metapoética, desde Gabriela Mistral en adelante hay un trabajo eh, constante de escritura eh, de mujeres, ¿cierto?, en diferentes flancos. Eh, Anteriores a mí, ¿cierto?, a, a, al, al corpus que yo estoy trabajando, está, no sé, Nadia Prado, por ejemplo, que es una gran poeta. Y, y, y es supe y lo que yo he descubierto al menos es que no se sé, enfrenta a esta premisa que, que muchos de nosotros hemos conocido de, de Bloom, ¿cierto? De, de que el, el autor para configurarse como autor tiene que matar al, al, al autor anterior, en el fondo hay un parricidio ahí, se posiciona como autor. Al parecer la, la escritura femenina eh, no sigue esa tendencia, ¿cierto? No hay una, una ansiedad por la autoridad, sino que más bien una ansiedad por... Poder visibilizar esta escritura y generar alianza, y eso es lo que yo al menos he visto en las poetas actuales. O sea, es impresionante ver cómo se, este, este también eh, concepto del tejido en escritura también se ve en su escritura. Entonces, nosotros tomamos un libro, por ejemplo, de Julieta Marcham, y tenemos a Verónica Sondek eh, eh, eh, introduciendo el libro, ¿cierto? Y en otro tenemos a Nadia Prado, y por ella tenemos. Adámaris Calderón, entonces se van eh, generando una red eh, muy rica que me hace pensar que eh, en cuanto a escritura de género y en poesía no hay una competitividad ni, ni una necesidad de desacralizar des, de, de o, o desterrar al, al, al otro, sino que más bien de considerarlo como parte de esta red para. Entonces eso ha sido como algo que, que yo he visualizado en, en los estudios. Y, y también poder descubrir todas las poetas que tenemos, que, que son muchas, muchas. A mí me, me sorprendió desde que comencé a, a, a trabajar este corpus, eh, que cómo, cómo es posible que, que, solo estemos, eh, que solo hayamos leído quizá a Gabriela Mistral. Por ahí en algún texto de libro escolar alguna vez vi a, a Cristina Peri Rossi y sería. Pero tenemos un montón, o sea, no porque no sea malo leer a Gabriela, que siempre es muy bueno, pero tenemos también muchas otras. Y, y eso creo que es algo que se está visibilizando y se está trabajando con fuerza, pero que, que pronto lleguemos a, a, a otros ámbitos eh, del saber. Bien, muchas, muchas muchas gracias. No sé si alguien quiere, sí, Diego. Sí, es una pregunta para vos, que me pareció muy interesante lo que dijiste. Si entendí bien, entonces, en estas poetas con las que tú estás trabajando, no habría un afán de competitividad, ¿cierto? Eso fue lo que entendí. Eh, sino que más bien un, un, una idea de trabajar como una red, ¿y eso sería en, op en oposición a qué? a qué? ¿A qué poesía? ¿A la poesía de hombres, por ejemplo? ¿O a la sí, poesía no, de... destacando más bien esta idea de Bloom que, que desde el psicoanálisis, cierto, hablaba de esto de matar al padre para poder posicionarse como autor, como esta ansiedad por la autoría no me atrevería a decir que quizá la poesía actual masculina o de hombres eh, podríamos encontrar competitividad, no, al contrario. Además porque también la competitividad se da a través de, de otras lógicas que tienen que ver con el mercado también, y, y con este sistema neoliberal que ya lo tenemos como más dentro de las venas, entonces eh, también creo que... Ahí, ahí se, se puede. Pero no, no, no creo que sería en contraposición a una escritura de hombres, sino que más bien como eh, se... se se hace patente este símbolo del tejido, que me parece interesante, la, la escritura como tejido y también la otra vez eh, hablábamos en una clase de poesía, bueno que estaba Marcela, eh, de cómo también eh, muchas escritoras eh, hablan de la costurera dentro de sus textos y, y, y del oficio de, de y este trabajo tan importante que bueno seguramente Daniela se lo ha topado en su en su investigación también de mujeres que esto como las mujeres muchas veces el oficio la, o la profesión que tenían era, era la, la del tejer, la, de, la del coser. Pero no, yo creo que más va por el, por el lado de bloom que lo decía, ¿no? como por contraponerme con la escritura de hombres. Sí, en, en ese sentido, igual me gustaría aportar que eh, esta idea viene, viene ya de hace un tiempo respecto a... a Ah, claro, quizás son un poco odiosas también la, los binarismos en los que pensamos eh, la escritura femenina eh, versus la escritura masculina, pero en parte también, bueno, fuera de ser un, un, una lectura un poco estratégica, también eh, refiere como a, a, al contexto, a los contextos en los que se, se van insertando las distintas escrituras y pienso, por ejemplo, en relación a lo que dice Olga, en, en, en esta eh, clasificación que, hace, que hacen Gilbert y Hoover respecto a la, a la necesidad de autoría de las escritoras versus la necesidad de influencia de los escritores. O sea, los escritores ya tienen una, una tradición que los ampara y a partir de eso ellos eh, van generando otro tipo de, de, de inserción en el campo cultural. Mientras que eh, una inserción que tiene que ver mucho más con, con, con la forma en la, que, en la que se posicionan finalmente, que, que tiene que ver finalmente con la influencia, con cómo ellos se van eh, dando a conocer y de ahí se dan elementos como entre otros puede ser la competitividad. En cambio, en el caso de las escrituras de mujeres está esta necesidad de autoría, o sea, hay un... Hay un hay una invisibilización, hay un canon que no las reconoce, sobre todo si, si bueno, yo que me refiero un poco más a, a, a escritoras de la primera mitad del siglo XX. Entonces, en ese sentido. Sí se dan otras estrategias que, permite que, que les permiten a ellas mismas visibilizarse, porque si no nadie, nadie lo va a hacer por ellas. Y que principalmente tiene que ver con esto, con cómo van armando estas redes, cómo se van levantando entre ellas. El caso de Gabriela Mistral es quizás uno de los más ejemplificadores en cuanto a ella... Eh, hace el papel un poco de no un poco hace el papel de gestora cultural eh, menciona en, en, en México existe eh, una escritora en Chile se llama Marta Brunet y conozcanla eh, voy a escribir esto sobre ella entonces así se van generando redes que, que en el fondo hablan de, de este posicionamiento en el campo cultural desde las mujeres hacia y por las mujeres eh, a diferencia del masculino entonces desde ahí también es bien interesante pensar eh, cómo, cómo las, según, como Olga dice, eh, no, es, no es en realidad como lo veo tan distinto en el siglo XXI, igual siguen dándose un poco estas lógicas, quizás no, no de forma tan extrema como se daba a inicios del XX cuando la, la escritora recién se empieza a profesionalizar, pero sí eh, aún existe una red que debe armarse eh, desde, desde el mismo espacio femenino. Eso. Muchas gracias. Eh, al respecto, Macarena nos comenta que en la literatura de hombres se evidencia la camaradería, en cambio en la literatura de mujeres se exige que compitamos porque el espacio es reducido y porque tenemos que ser excepcionales para hacernos ese espacio. Ahí podría haber una diferencia. Si, si quieren comentar algo al respecto, también invitar Marcela, por supuesto. No, a propósito, esta, esta discusión está muy, muy en boga. Estaba pensando en lo, en lo que pasó hace poquito tiempo con el, lo, los, los comentarios de la Lorena Maro respecto a la autoría femenina, ¿no es cierto?, y todo el, el hilo de declaraciones que salió posterior a eso, que finalmente cuando uno lo mira, más allá de las posturas, es, es un debate muy rico sobre el tema que, que, que ahora están tocando también las compañeras. Y claro, de, de nuevo me quedé pensando en contra de que yo creo que, creo que Daniela un poco lo dijo, eh, tiene que ver, yo creo que no es, no es el binarismo, claro, contra la escritura de hombres, sino que tiene que ver con, con la lógica de los tiempos, con, la, con el neoliberalismo también, con, el, con, con ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que eh, le, le quieren imprimir un sello de competitividad a, a una manera... Que, que no es competitiva, como está diciendo la Olga, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, eh, con construir solidaridades, tejidos, etcétera ¿no es cierto? Entonces, ahí, está, ahí hay una tensión. Lo otro es cómo construir la autoría y, y sin caer en la figura masculina de autor o patriarcal de autor, de lo que decía la Olga de autoridad, también es, es, también es un problema, pero por el otro lado me acuerdo de lo que decía la Lorena Amaro, que también eran, eran puntos bien complejos cuando eh, su reflexión surgía porque una escritora chilena en un panel... Eh, le pidieron su, cuáles eran sus influencias, qué sé yo, y dijo que ella no tenía influencia, mientras que la Argentina y la mexicana, digamos, dieron una, una larga vista de influencias femeninas en su escritura. Eso por un lado que tiene que ver con la creación de redes, y lo otro también que le pasaba era que. Eh, ¿Hasta dónde es la construcción de autoría? Borra el texto, porque, bueno, tenía que ver con algo de la Monserrat Martorell, si no me equivoco, con talleres y cosas. Entonces, también estaba, eh, se dio este tema que es la, eh, la escritura, donde tiene que estar tu peso autoral, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que surgen muchos nudos que hacen, eh, en el fondo ponen esta ansiedad por la autoría, como hablaba y Berlingumar, eh, eh, es un tema para las mujeres lo sigue siendo, si en un momento fue el canon patriarcal o todo esto se suma, las lógicas de mercado, la competitividad, ¿no es cierto? El cuerpo, porque también está el tema de, del autor o del o de la sujeto que tiene un cuerpo también, porque esa idea de que el, el lenguaje nos escribe y, que nos, y la muerte del autor me parece que está absolutamente en retirada eh, y que los sujetos están... Eh, eh, están apareciendo, están queriendo salir a la calle, eh, los sujetos quieren eh, están marchando, los sujetos quieren aparecer en escena, el sujeto apa aparece de nuevo. Entonces también creo que se, eh, se suscitan todos esos diálogos en, en lo que estamos comentando en las autoridades femeninas. Eso. Muchas gracias, Marcela. No sé si quieren hacer algún otro comentario. No, totalmente de acuerdo con lo, con lo que expone Marcela. Eh, sí, o sea, es un tema que tiene un montón de aristas y, y es muy rico de trabajar porque, porque también interpela, y yo vuelvo como a, a interpelar al cuerpo. Y pensando en la, en la investigación también, por ejemplo, de Verónica, que, que tiene que ver con la experiencia, ¿cierto?, de migración y, y cómo actualmente estamos eh, viviendo eh, procesos migratorios que nos traen cuerpos distintos, ¿cierto?, a nuestro entorno, entonces a través de eso también se resignifica nuestra lectura y los textos que antes estaban para un, para un eh, fin, ¿cierto? Se convierten en otro. Entonces, sí, es un tema muy rico, a mí me, me, me, me he encontrado con mucho, ¿cierto? Y, y claro, yo estoy jugando, me estoy apostando en la tesis a, a poder trabajar esto desde el texto, ¿cierto? Un poco como borrando quizás la... O, o silenciando solo por un momento lo, lo que está fuera para entrarme en el texto, porque también en el texto ahí está esa, esa, esa querer, ese querer significarse como autor a través de las expresiones metapoéticas. Eh, pero sí, totalmente de acuerdo. Y, y también recalco mucho eh, cómo este sistema de mercado y neoliberal tam también no, no, como que nos empuja siempre a la competencia, nos empuja un poco lo que decía Lorena a querer un poco demonizar incluso la crítica literaria, ¿cierto?, la crítica literaria como alguien malo, o el académico como alguien que está muy arriba, entonces no, no, no logra captar, y yo creo que, que no, que hay, hay que también saber de dónde vienen esas tensiones, así que eso. Bien, muchísimas gracias. Quisiera también aprovechar que estamos hablando sobre esto, que también... Eh, Hablemos un poco sobre estas tensiones, ¿no? Estas tensiones eh, también nosotros como estudiantes, también hablamos, eh, aparecimos también el tema de la central, descentralización, que, que el otro día tuvimos un conversatorio súper interesante con, con dos eh, investigadoras que también nos, nos comentaban. Entonces quisiera un poco preguntarles a ustedes eh, para que vayamos eh, hablando también de, desde otras miradas un poco eh, sobre este esta tensión, el, el cómo también nos reposicionamos como estudiantes eh, y también desde, desde los distintos espacios, ¿no? Sí, yo oh, ¿no, ¿Sí? <risa> <risa> Adelante. yo veo como, como, como dos, dos, dos puntos de centralización, uno que tiene que ver con el territorio, ¿cierto? Que creo que eh, Verónica y yo estamos, y bueno, y Daniela también, que está, no sé si ahora estás en por allá por San Antonio, ¿no? Eh, estamos como, a, a, hay un punto que tocar con el tema del territorio, ¿cierto? Y cómo desde el territorio nosotros hacemos investigación literaria. Y también otro punto está que lo estábamos tocando antes de entrar a la mesa, que tenía que ver con, con los espacios. Porque también está esto de estar en la escuela. Muchos de nosotros hemos sido, estamos siendo, o quizás vamos a ser profesores de, eh, en el ámbito escolar. Y, y, y también cómo nosotros vamos eh, de alguna manera interactuando con esos dos mundos y lo que vamos aprendiendo en los estudios literarios y el análisis eh, literario lo vamos también transmitiendo al, a los ambientes escolares. Entonces, siento que también para ahí, pues, se podrían hablar de esos temas, no sé, no sé lo, cómo les parece eso. Eh, Alejandro, ¿querías comentar? Sí. Eh, estaba pensando en muchas cosas al escucharlas eh, Creo que son problemas que se han abordado a lo largo de estas jornadas también desde, como dijiste tú, múltiples perspectivas. Creo que al menos lo que hemos estado haciendo nosotros, ¿no? como en la jornada, los distintos compañeros y compañeras, eh, expositoras e expositores, es justamente abordar estas problemáticas no desde una sola arista, ¿no? sino que desde aristas diversas que se cruzan verticalmente, horizontalmente Y eso ayuda también a entender esto, eh, estos conflictos de manera interseccional, ¿no? Y ahí recojo parte de las reflexiones que ustedes estaban haciendo, compañeras, respecto de esta perspectiva feminista, ¿no? De hacerse cargo de, de, de la realidad, que, que, que es transversal, ¿no? Es como políticamente transversal, recorre toda la esfera y eso eh, eh, propicia también un terreno muy fértil, eh, en mi calidad de varón, ¿no? de acercarme a esas dimensiones críticas, de, de también incorporarlas en mis trabajos, de abrir, no solamente en términos investigativos, los problemas que yo estoy abordando, sino que también entender mi propia, mi, mi propia posición, mi propio cuerpo, ¿no? frente al lugar que estoy habitando. ¿no? Y eso inmediatamente me permite vincularme con les otros, ¿no? como con, ya, ya sea con mis profesores, con, con, con ustedes que son mis compañeros no pero también con los estudiantes las y los y les estudiantes que voy teniendo en el camino y yo creo que eso ayuda también muchísimo a tener una a generar un espacio de reflexión diferente ¿no? porque no solamente somos estudiantes somos profesores trabajamos en otras pegas eh, me acordé de una columna que escribió la N nona fernández hablando de la, de la revolución del boletariado ¿no? eh, donde dice que to todos estamos finalmente frente a esa Precariedad que nos impone el sistema, o sea, no es algo que nosotros deseemos, sino que está ahí. Entonces, hay una, eh, hay una palabra que, que puede sonar muy viciada muchas veces, pero que creo que da mu mucha cuenta y grafica bastante bien esta situación, que es una lucha, ¿no? una lucha constante que uno tiene que dar y una resistencia desde cuestiones muy, muy cotidianas, porque Entiendo que dentro de esta lógica capitalista, no Mercantile, uno es, es difícil tener un proyecto, ¿no? Como soñar con esa utopía, como, a decir decir, u otros investigadores también, como generar un proyecto, generar un proyecto que no solamente sea mío, ¿no? Como la autoría mía, sino que sea un colectivo. Y, y, y eso es lo que a mí también me, me permite soñar, de algún modo, ¿no? Me permite como conectarme con mi situación presente, con ese tiempo histórico que mencionaba también eh, Diego, a propósito del, del, del, de los abusos del pasado, no cómo uno recibe esa herencia, pero de algún modo uno tiene que mantenerse firme con esa resistencia, con esa idea de, de lucha dentro de todos los espacios, y en el caso personal particular de mi investigación, eso yo lo trato de vincular siempre con lo que estoy haciendo en mi práctica como investigador, pero también en cómo el teatro me está hablando, ¿no? pensando que eh, si bien hay autorías también, dramaturgias, direcciones que son bastante reconocidas y a altura algunas muy canónicas, siempre el trabajo es colectivo. O sea, el teatro está como en ese espacio donde estoy obligado a creer en el otro, ¿no? a creer en mi compañero actor, compañera actriz, en el director, en el, en, el, en, el, en, el, en el que ilumina la sala, en el público que asiste, entonces hay todo un circuito que también me ayuda a entender esa realidad no como una amenaza, sino que como un espacio de, de solidaridad, ¿no? como un espacio colectivo finalmente. Y ahí recuerdo un, un, un comentario que hicieron en el, en el chat, creo que fue el mismo Roberto, su nombre, sí, Roberto Alderete, cuando habla de, eh, de la lectura, no eh, Marcela destacaba la, la experiencia de escritura, de, de, de las imposiciones a las cuales tenemos que responder nosotros para poder entrar queriendo o no queriendo a ese sistema académico pero también la importancia de la lectura, ¿no? Lo que ha significado la explosión también de, de muchos eh, talleres de lectura, de socializar ese conocimiento, y, y una lectura distinta para mí también es estar escuchando este conversatorio, ¿no? Y escuchándolo a ustedes, porque hay una forma de enseñar, y hay una forma de aprender que de algún modo se vuelven como una simbiosis, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se abre ese espacio de ir pensando, eh, eh, al, al menos en mi campo de estudio, Cómo lo teatral, cómo el teatro mismo abre ese espacio para conectar a un público con, eh, con, una, con una obra, ¿no? Eh, empezó a sonar la, los sonidos ambientes del, de las transmisiones en vivo, perdón. Eh, el teatro muchas veces, y sobre todo en, en, la, en lo reciente, muchos monólogos están editando ese escenario, ¿no? ¿Por qué solamente un actor? ¿Por qué solamente una actriz? Bueno, hay una persona, un monólogo, Ann Cooper se refiere a eso como el habla solitaria del teatro, ¿no? De, lo, de los actores principalmente, que no tienen mucho que decir de la realidad que nos, que, nos, que, nos, que nos vincula, pero al mismo tiempo están construyendo una mirada diferente, y desde el caso chileno en particular, esa mirada siempre es disidente, ¿no? al menos del teatro político que a mí me interesa. Y por eso la perspectiva de género me parece vital a mí y fundamental para sostener también todas estas voces, porque van cruzando interseccionalmente esos problemas. Hay un solo, una sola actriz, un solo actor, hay una historia que todos conocemos, pero también hay una interpelación a un público, ¿no? a, una, a una masa de cuerpos. Y por eso yo me refería también a esa, a esa problemática de no existe el cuerpo ahora, todo, todo o sea se entiende que existe el cuerpo pero somos píxeles en este momento ¿no? entonces dónde está esa comunicación dónde queda mi conversación con amigos después de una obra esa discusión con mis profesores mis, mis compañeros de trabajo entonces ahí es donde yo creo que esa riqueza sigue existiendo pero bajo otra modalidad ¿no? otra modalidad que no, no es que sea menor ni nada sino que es otra modalidad que también busca legitimarse frente a esas hablas solitarias como dice Wurster que, que, que en el teatro chileno no suelen ser voces eh, autoriales, ¿no? que uno las reconoce como un, un, una hegemonía, sino que justamente son voces disidentes, deslegitimadas por el sistema, y eso es lo que ocurre también en, en, en los encuentros, de cada viernes y a esta altura, de lunes a lunes, ¿no? en, en, en Plaza Unidad o en otros territorios, de habitar esos territorios desde el cuerpo y de ir también contrarrestando el avance de estas lógicas que a nadie le agradan porque nos violentan día a día. Entonces... Para mí este espacio también es parte de eso. Claro, y efectivamente el contexto actual también nos ha hecho reformularnos, repensar y también cambiar. De hecho, cuando nosotros formulamos estas jornadas, y específicamente las mesas de trabajo, también fue un desafío tremendo pensar en, en cómo, cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a, a exponer, cómo íbamos a trabajar. Porque también el estar, no estar presentes es muy diferente, ¿no? y, y también eh, nuestras atenciones están en múltiples cosas, en múltiples momentos, en, en muchas cosas a la vez que estamos conversando, ¿no? lo que tú decías Alejandro, el ruido, de repente no sé, se cruza alguien, un gato, un, muchas cosas, y en ese sentido también fue un tremendo desafío pensar en cómo hablar desde de, de, de la disciplina misma en este contexto, de ahí también nosotros pensamos en, en conversar más que tal vez en, en, el, en los formatos habituales en los que estábamos acostumbrados a estar cuando íbamos a los congresos y teníamos que leer eh, nuestras ponencias, eh, dijimos, bueno, hagámoslo diferente, conversemos, mirémonos, um, aunque sea a partir de la pantalla y tratemos de tener ese diálogo que antes teníamos en el café o teníamos después cuando nos íbamos caminando todos juntos, ahora tenemos que también resignificar estos espacios nuevos, ¿no? Y desde ahí también resignificar re re nuestras investigaciones, pensarlas desde otro modo, no sé, ay, les abro, porque también ustedes han sido parte de, de estas jornadas también, entonces quisiera que, que comentaran también algo al respecto. Diego. Pensando en las dificultades en relación al trabajo con mi tesis doctoral que, que implicó la pandemia, yo creo que la más grave, o sea, en términos estrictamente académicos, fue no poder ir a la biblioteca. Ha sido, fue, un, fue un parto porque, por ejemplo, no sé ya, para acceder a la, a, la, a la edición de la colección de archivos del señor presidente, tuve que usar esto de Google Books, me imagino que se han metido, y que están las páginas, justo, la, justo donde estaba la cita clave, no estaba, así como vista previa. Comprar el libro, cero posibilidades, carísimo. Entonces, y ahí quiero, a lo mejor voy a ser un poco, un poco amarillo, o, o también en relación a lo que dijo Marcela, pero creo que lo que me salvó fueron los papers lo que me salvaron fueron los artículos, y sobre todo esta página que yo creo que todos han usado, no sé si esto es legal o ilegal, si se puede decir, pero Sci-Hub, ¿no es cierto?, que fue, fue una maravilla poder acceder a los artículos por medio de esa página, y pensaba en eso, que también el paper el artículo también tiene esa dimensión de, de, de una forma de democratizar el conocimiento, el acceso al conocimiento, dentro de cierto margen, más allá de, los, de, las, de las evidentes sombras que tiene, la presión que existe sobre los académicos, sobre los profesores, pero también, por ejemplo, pensaba que Mandé un artículo a una revista y esta semana me llegó como una revisión previa. Y ahí una persona se dio el tiempo de leer mi trabajo, mira, te, te faltó una coma, te faltó un artículo, te sugiero que incorpore esto. Y eso creo que quisiera conectarlo con lo que dijo Alejandro, recién, que es el, el tema de los espacios colaborativos gratuitamente. Bueno, a lo mejor seguramente esa persona que me, le, le, tiene una hora asignada, pero ese tiempo que se dio para, para, para retroalimentarme yo lo considero valioso. O sea, alguien se dio el tiempo de leerme de sugerirme, y eso es enriquecedor, esa, esa retroalimentación es enriquecedora. Y también quería destacar el tema de la, del rigor, porque por lo menos ese artículo, si es, que, si es que llegare a ver la luz, va a haber pasado por lo menos por trein, tres instancias de, de, de, de, de selección, lo cual es valioso, creo yo. Y bueno, también esto de la difusión, que ahí hay todo un tema con, la, con, el, con el mercado editorial y cómo lucran estas empresas como JSTOR store es, Springer, pero... También tiene como eso, esos aspectos positivos, la posibilidad de buscar, de trabajar con palabras clave. Creo que, que es algo que es digno de ser rescatado también del paper. Eso quería comentar. Gracias, Diego. Eh, Daniela. A mí me llama la atención, o oh, he estado pensando últimamente, sobre todo a partir de quizás este segundo semestre... Eh, luego de, de, no sé, el año pasado, post-estallido social y después pandemia, todo eso, eh, me, me, es un poco quizás eh, contradictorio pensar que quizás cuando antes teníamos todas las herramientas, entre comillas, para hacer comunidad, eh, quizás no lo hacíamos de la forma en la que hoy pienso que me gustaría hacerlo, porque... Claro, teníamos quizás el espacio para asistir a jornadas, a conversatorios, a comunicarnos, eh, a, a, hacer un, un, a, a formar parte y a construir conocimiento colectivo, pero eh, quizás también estaba como muy, eh, como muy dormido, no sé, me da esa sensación un poco como que, claro, asistíamos a todas estas instancias, íbamos a la universidad, íbamos a las bibliotecas y todo, pero de todas formas... Eh, eh, Creo que quedaba un poco ahí todo. En cambio, ahora, eh, luego de, de todos los, los interrogantes o los cuestionamientos que nos podemos hacer al respecto, eh, se dan instancias, quizás, desde la virtualidad, que, so, que es algo que, que tiene elementos buenos y malos. Dentro de los buenos eh, destaco mucho el tema de la descentralización. Eh, pero aún así estamos también pensando eh, en nuevas formas de hacer las cosas, incluso, y ahí pienso como en lo que mencionaba la Vero, de, de, cómo, de cómo pensamos hacer incluso esta jornada, como no, no hacerlas de, del clásico modo necesariamente, de, de que cada uno lea su ponencia durante 15 minutos, y después estar tratando de armar una pregunta que nos relacione a todos, <risa> pero que en el fondo se, está, se daba de manera como como en la que nadie estaba cuestionando mucho nada de lo que hacía el otro, de lo que hacía quizás uno mismo una misma. Entonces, en ese sentido, creo que estas instancias eh, nuevas eh, nos han puesto en un lugar que, que, eh, que se vuelve bastante incómodo en un principio, pero que a la vez creo que nos da herramientas muy, muy buenas para que desde aquí podamos... Eh, podamos armar, construir nuestro, nuestras investigaciones y nuestras, nuestros propósitos en el fondo, nuestros objetivos de, lo que, de, de pensar realmente cómo, qué queremos y cómo queremos hacerlo. Entonces eh, creo que eso es un, es un, buen, eh, un buen punto de, de, de considerar a la hora de, de ver el, el lugar en el que estamos hoy en día. Sí, Olga. Y yeah, eh, eh, considerando lo que acaba de decir Daniela, eh, creo que algo que me ha tocado experimentar o de lo que he hecho consciente cierto, en, en estos tiempos pandémicos es de la importancia de la oralidad, ¿cierto? Como, claro, antes estábamos escuchando clases, íbamos al teatro, escuchábamos, íbamos a un concierto poético, escuchábamos, pero Ahora creo que, que la necesidad de tener una habilidad ¿cierto? para escuchar, una escucha atenta que nos permita reflexionar es algo que, que siento que he estado desarrollando durante este tiempo, ¿cierto? porque muchos de estos encuentros, eh, de conversatorios que han habido también en, en, en otra universidad y en otra instancia, quedan grabados, o se ha generado una biblioteca impresionante de, de, de conversaciones y de estudios y de análisis. Y, y bueno, y muchas veces no tenía tiempo para verlos, para sentarme a verlos, pero después decía, bueno, también los puedo escuchar. De, de hecho, algunos de estos conversaciones están convirtiendo en podcast, según eh, tengo entendido. Entonces, claro, qué que, que genial poder acercarse como a la realidad desde de, de eso, que, que creo que la tenía como olvidada. O sea, estaba, de pronto estaba como muy eh, centrada en, en, en, en mirar, en, en lo visual, y ahora... Eh, repensar mi, mi análisis y mi investigación a partir de la escucha, ¿cierto? De, de, de que los otros estén hablando de, de estudios literarios, de análisis, y ahí yo ir elaborando y logrando mis propios pensamientos. Creo que eso es algo que, que me ha tocado visualizar, y que claro, muchas de, la, de los conversatorios de estas jornadas también lo, lo escuché, más que los vi, y, y eso creo que es una habilidad ganada, al menos en, en esta, o, o reganada quizás, resignificada en esta pandemia. Sin duda hay una transformación también, va a, a empezar a, a crecer esta transformación de, del material, estábamos también acostumbrados al papel, ahora estamos obligados a lo digital, Ya no, no, como decía también Diego, tenemos esa complicación de ir a la biblioteca, entonces ahora tenemos que sí o sí eh, intercambiar el libro en digital, eh, escucharnos, eh. sin duda hay, hay una transformación, pero ya para ir un poco eh, cerrando, eh, quisiera pre primero preguntarles, que, para ir cerrando, sí, <ríe> un poco de, de sus propias eh, investigaciones, algo que ustedes quisieran comentar, eh, más que la, la experiencia misma de lo que ha significado este proceso, sino que también cómo se han ido transformando, no sé si quieren como comentar algo ya para ir terminando. Mira, considerando también el, el ejercicio que implica, porque eh, todos estamos en diferentes procesos, ¿cierto?, de, del construir una tesis doctoral, estamos, hicimos como la espiral completa, creo yo, y, y al menos lo que, lo que yo experimenté y, y como aprendizaje fue justamente enfrentarme a estos textos formalizantes de los que hablaba Marcela, ¿cierto?, que de repente quizás la parte negativa del paper, y lo hablaba también Lorena Amaro hace un poquito en el conversatorio y, y Darcy, respecto de, de, que, de que este tipo de textos, de frente nos norman mucho la escritura y, y van mermando nuestra creatividad. Pero también, desde otro punto de vista, valorar cómo estos textos nos fuerzan a, a generar un ejercicio de análisis sumamente eh, específico sobre lo que estamos haciendo. Entonces, yo conversaba con mi profe de tesis, con Alicia, y me decía, mira, este es un texto altamente formalizante, hablando del formulario que nosotros tenemos que completar, ¿cierto? Para, para entregar nuestro proyecto de tesis, que es un formulario con partes, con objetivos, con metodología, y, y me decía, tú tienes que ser precisa, porque y también y uno tiene que pensar en el que va a leer, ¿cierto? Para que lo entienda bien, y se genera toda una dinámica ahí, y, y de revolver al texto, de reorganizarlo, de reescribirlo, y claro, y uno va quizás cercenando algunas cosas, de repente quizás poéticas, quizás más creativas, pero que yo de ninguna manera las borré, sino que las tomé y las guardé, porque, porque quizás en otro tipo de texto, en otro tipo de experiencia las voy a poder utilizar y las voy a poder desarrollar más, ¿cierto? Y ya, ya creo que ya en el proceso de tesis, no sé si, si Diego ha tenido su experiencia, hay un poco más también de libertad de poder desarrollar tu estilo de escritura y tu... Pero al menos lo que yo experimenté en, en este formulario, cierto proyecto de tesis, fue justamente un ejercicio súper potente de síntesis y también junto con eso de ser eh, muy eh, específica y, y manejar muy bien los temas que yo tenía que trabajar. Pero también es un ejercicio, va, valoro ese ejercicio, a pesar de que muchas veces puede eh, cortarnos la creatividad. Sí, eh, la verdad es que es un ejercicio bastante complejo, tiene mucha, muchos momentos también, no y, y eso también... Eh, es interesante de esta mesa y, y es lo interesante también de todos estos trabajos, de todas las exposiciones, porque por lo que hablábamos, estamos todos en distintos procesos. Por ejemplo, con Daniela compartimos el mismo año, somos de la misma generación, eh, pero estamos en distintos procesos, eh, las dos, entonces, eh, Diego, por su parte, está terminando, que es como lo que todos en algún momento como que queremos llegar. <ríe> eh, Marcela, eh, Alejandro, están en su primer año. Olga va un año más antes que nosotras con Daniela, entonces han sido todos procesos y hemos todos vivido esto de manera muy diferente. También estamos haciendo proyectos, estamos intentando armar ideas con todo, también lo que significa estar en este nuevo espacio, ¿no? en la casa, haciendo múltiples otras cosas con más gente, ha sido como todo diferente. ¿no? Y, y, y por eso también les preguntaba un poco desde, desde su propia experiencia como estudiantes, porque eh, me, me parece que eh, desde, desde nuestras distintas perspectivas también nos podemos aportar a nosotros mismos, creo que también esto, este, este, esta crisis ¿no? estos tiempos de crisis también eh, han tenido su lado positivo, también hemos reconocido que necesitamos del otro necesitamos de, de, del contacto y por eso también les preguntaba desde su propia experiencia Sí, Diego Sí, yo creo que lo, lo que más, digamos que cambió en mí como a propósito de la tesis fue como desdramatizarla un poco. O sea, es, un, es una instancia importante, es un texto que pretende ser un aporte, pero tampoco tiene por qué ser el texto definitivo, el texto que va a definir, definir mi carrera académica. La idea es que sea un aporte, que sea hecho con honestidad, eh, respetando las fuentes, eh, que haya un esfuerzo por ahondar en ciertos aspectos, por enriquecer el, los límites del conocimiento pero también de dramatizarlo un poco si no, si no no es la obra que va a revolucionar los estudios literarios o bueno ojalá que sí la mía no lo va a hacer definitivamente y no pasa nada con eso o sea no pasa nada de seguro que a alguien le va a servir por último va a servir como mal ejemplo ya listo pero yo creo que eso fue lo que lo más así como de dramatizar un poco lo académico eso como que lo que más me que fue lo que me permitió terminarla eso Gracias Diego. No sé si alguien más quiere opinar para ir cerrando. Sí Alejandro. Algo muy cortito también en virtud del tiempo. Es que, bueno, esa experiencia yo creo que son tan distintas entre cada uno de, de nosotros, ¿no? Porque estamos en investigaciones diferentes, pero creo que hay algo que no, nos logra vincular mucho y que tiene que ver con pensar nuestros trabajos también políticamente ahora, no, Como no, no, no la investigación política dentro del trabajo, sino que pensar nuestra labor políticamente, o sea, desde de, de una cuestión muy eh, eh, básica que es cómo nos interrelacionamos, ¿no? y, y yo creo que ahí es donde está de nuevo esa, ese vínculo que se ha rescatado transversalmente en, en, en, en estas jornadas de... de de, de solidarizar, no eh, en el mejor sentido de la palabra, no como abrir puentes que comuniquen estas distintas investigaciones, pero no para dar cuenta de la investigación misma, sino que para hablar acerca de los procesos, no entender también esto políticamente, como estamos acá, ¿qué sentido tiene ser lo que yo estoy haciendo ahora? Y, y tiene mucho sentido cuando lo estamos compartiendo y nos vinculamos más allá de que, esté estudiando Caribe, Daniela la Mujer Asalariada, ¿no? Olga la Meta política y yo estoy con teatro y Marcela está con, con, con esto de la, eh, que, que ha sido llamada también en parte la tiranía del PEI, pero lo que nos hablaba Diego recién. Entonces yo creo que ahí eh, esa, hay una visión también en común que nos permite seguir avanzando, ¿no? Como crear un camino diferente frente a esa realidad, ¿no? Tratando de amarrarlo de nuevo con, lo, con, con la mesa, que, que la realidad que, que se comienza a abrir ahora y ahí es donde hay una transformación también, como mencionabas tú, Verónica, está dada por la, por la materialidad de, de esa realidad, ¿no? Como estar luchando en contra del espacio académico, institucionalizado, hegemónico, que legitima algunas cosas y no otras. Por otro lado, estamos, tenemos tres trabajos distintos, eh, labores diferentes. Entonces también esa, esa manera como de irse reunificando frente a esa realidad, eh, no amenazadora ni amenazante, sino que más bien como una realidad que se comparte que, que se busca apañe, ¿no? que es una palabra que a mí me gusta mucho, eh, permite generar estas instancias de, de, de, de comunicación y que se arme un circuito que, que no, donde sus partes no están disputando un lugar. ¿no? Y yo creo que eso me parece también sintomático de, de, de, de, de, de, de los conflictos políticos que se viven día a día en la calle desde siempre, pero con mayor eh, evidencia desde el 18 de octubre, que no hay no hay una, un, un, un lugar donde alguien diga este es el centro, sino que es una cuestión que se va unificando a poco, se va rearticulando también, y eso da vida, ¿no? Da vida y da cuenta de cómo se va entendiendo la realidad actualmente, ¿no? No, ¿no? no es algo unitario, ¿no? Y ahí creo que es donde está la lucha más poderosa de nosotros también, de cómo conectarnos con esa otra realidad que ha sido de algún modo, por distintas circunstancias, ya no solamente a conciencia voluntaria de cuerpo pues, académico, por ejemplo, sino que se ha visto enclaustrada, como cerrada a, a, a una institucionalidad en vez de abrirlo. ¿no? Y creo que ese camino eh, nosotros lo seguimos trabajando de muchas otras generaciones que han hecho esa lucha también, ¿no? como reconocer que hay un espacio que poco a poco se ha ido abriendo y que nosotros somos, somos parte de esa gran cadena, ¿no? como de ir abriendo, ir abriendo, y cuestionando también, e ir cuestionando a nosotros mismos en nuestra propia práctica. Sí, y en ese sentido yo también eh, pienso, a partir de todo lo que hemos estado hablando, en, en la posibilidad de establecer en el fondo eh, conexiones genuinas entre nosotros y, y, y con quienes podamos, en ese sentido, eh, partiendo... En, eh, algo que también hemos hablado en algún momento, eh, de la desconexión que existe entre nosotros mismos como estudiantes de doctorado, qué tanto sabemos lo que están haciendo nuestros compañeros, y si, si ni siquiera, sobre todo ahora considerando que no nos hemos podido ver, es muy difícil saber en qué está trabajando el otro, la otra, y, y si entre nosotros mismos no nos, no nos conocemos nuestros trabajos, y no hay un interés tampoco por conocerlo, se vuelve... Se, Pierde un poco el sentido de todo lo que hacemos. En el fondo es estar, estar encerrados en, en, en nuestras propias investigaciones eh, sin considerar el contexto en el que vivimos y eso es, es, es un poco peligroso me parece. Y, y en ese mismo sentido, claro, si hay una desconexión entre nosotros mismos, más aún lo hay, la hay con, eh, con nuestros compañeros de otras universidades, con saber cuál es el panorama que, que existe dentro del de que nosotros también nos insertamos. Entonces, eh, desde ahí también creo que se abren ventanas interesantes como de intentar eh, conectar. Y independiente de eso, también pensar las formas en las que podemos salir de, de este lugar, salir de salir de la academia, eh, dar cuenta de, de otras formas de, eh, de, de dar a conocer lo que sabemos o, o de incluso de relacionarnos, de compartir, eh, de apropiarse o de, o de reconectar con otros espacios. Eh, y también pienso como última idea en la, en la posibilidad de, de darle un sentido, un poco con lo que decía Diego, eh, como destramatizar la instancia quizás en la que estamos, pero fuera de eso dar cuenta de un disfrute de, de lo que hacemos, que también es algo que, que comentamos me parece en un momento, eh, como la academia en cierto modo impulca un poco que... Que, que estos procesos eh, tienen que costar, hay que esforzarse de, de sobremanera eh, y, y, y lo complejo que resulta sobre todo escribir una, una tesis en la instancia en la que estemos, eh, para también verle el sentido más allá de, del sufrimiento que, que creo que no, no, no escapa de, pero que también puede ser, eh, puede tener como otra vuelta. Entonces desde ahí también creo que hay, hay varias cosas que, que pensar al respecto. Sí, sin duda el contexto tanto del estallido como de la pandemia nos ha hecho de alguna manera a, a, a frenar, ¿no? a, a mirarnos un poco en lo que estábamos haciendo, que de repente estábamos tan concentrados, tan acelerados, que no sabíamos lo que hacía el otro, que en realidad Nunca solidarizamos con la realidad del otro también y, y creo que de alguna manera, tanto en términos académicos como sociales, todo este contexto nos ha obligado a mirar, a detenernos un poco y también pensando en que a través de estas pantallas, si bien eh, nos estamos mirando solo el rostro, también atrás está nuestra vida entera está en nuestros espacios, está, está toda nuestra vulnerabilidad aquí. Aquí estos somos nosotros y en ese sentido también creo que es muy interesante mirar el ejercicio que hacemos cada día nosotros también como estudiantes, como también parte, o que vamos a ser parte también de la academia, del ejercicio literario, también nos permite mirar la literatura desde otra manera y, y mirarnos a nosotros mismos también. Para, para ir cerrando, les quiero agradecer muchísimo. Quisiera darle un minuto si alguien quiere dar un, un último comentario y ya para cerrar la mesa. Yo para sí. cerrar, sí, eh, creo, bueno, concuerdo absolutamente con la idea de comunidad. Creo que se cierra finalmente, ya sea por las autorías, ya sea por lo que, lo que estamos conversando, la idea de comunidad. Y, y en ese sentido pensar también desde, desde lo que yo expuse, que claro, concuerdo plenamente en... En que la idea no es, eh, la idea es tratar también de, de cómo eh, eh, armonizamos este saber específico, este saber construir un paper, este saber este buscar la rigurosidad, esto de no ser las hermanas menores de las ciencias, ¿no es cierto? Eh, de, de entender que generamos conocimiento y que conocimiento no es igual a ciencia, pero que tenemos nuestra especificidad, como... Y logramos eso, ¿no es cierto? Por eso decía yo que la, la, la crítica, por la crítica del paper que pasó a partir de la, del artículo de Santos-Jerce, ya me parece una crítica antigua y, y, y desactualizada para pa unas humanidades que necesitan igual una validación epistémica, de todas maneras. Entonces, ¿cómo, ¿cómo combinamos eso con la cuestión social, con la cuestión política, con abrir la academia, cómo formamos comunidad, y cómo en esa comunidad estamos nosotros los investigadores, pero también, bueno, algunos somos investigadores y, y docentes de colegios, cómo también armamos comunidad con, con una serie de otros actores que tienen que ver con la literatura y las humanidades. Entonces, eh, están esas dos cosas en tensión. Entonces, eh, en ese sentido me parece que, que, que esa es como la, la moraleja o la conclusión que uno saca, ¿no es cierto?, conversando todos estos temas, y que la idea de comunidad finalmente es la... Es la que no, nos convoca. Solo una cosa muy cortita, pensaba cuando Diego exponía el tema de, de, del infierno y de cómo se excava, ¿no es cierto? Y se vuelve a encontrar como este pasado, los muertos, etc. En el fondo, un, un, un mirar con el, con el estallido y la crisis nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Que no habíamos, bueno, algunos lo la Olga decía, las autoridades no leen, si leyeran se hubieran dado cuenta, pero... Eh, cómo no íbamos para adelante, así como caballos locos, sino que en el fondo, eh, eh, excavando, la crisis nos hace excavar y ir encontrando, ¿no es cierto?, los fundamentos de una modernidad o de un sistema, ¿no es cierto?, que, que son bastante podridos. Entonces también esa, esa, esa idea del infierno, esa idea que, que planteaba Diego, me hacía pensar en cómo nosotros en la crisis estamos excavando y estamos encontrando, ¿no es cierto?, los fundamentos de algo que no estaba funcionando. ¿no? Eh, desde la humanidad lo intuíamos, pero ahora... Eh, eh, eh, es importante conversarlo y abrirlo a todas partes. Eso. Sí, muchas gracias, muchas, muchas gracias, Marcela. Claro que sí, tenemos que, que repensar, ¿no? ¿Hay alguien más que quiera cerrar? Eh, no. Estaríamos conversando mucho rato más, pero tenemos que cerrar la mesa. Les quiero agradecer muchísimo por por este espacio, por, por abrir también un poco el trabajo individual, esto, esto que cada uno hace en el día a día, ya sea eh, en, eh, con sufrimiento, con, con, con nuestros proyectos, pero también abrir parte de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos y también de lo que hemos vivido durante, durante este periodo. ¿no? Y para terminar, quisiera, y también para terminar la jornada, hoy cierran las jornadas, quisiera agradecer a todos y a todas quienes fueron parte de estas jornadas doctorales que se desarrollaron durante todo el mes de noviembre. En primer lugar quisiera agradecer a Ignacio Álvarez, que, fue, que es el coordinador del programa, quien nos impulsó de alguna manera a, a crear este espacio. Eh, también quisiera agradecer a todos los invitados que estuvieron en los conversatorios, Joaquín Trujillo, que es parte de nuestro programa, a la profesora Lucía Stecher a Thomas Rode, a Claire Mercier, a Fernanda Moraga, a Lorena Amaro y Darcy Dol, que estuvieron hoy, hoy por la mañana, eh, por el tiempo, la disposición inmediata que tuvieron todos ellos para, para participar y, y trabajar con nosotros. También agradecer a los estudiantes del programa Doctorado en Literatura de la Universidad de Playa Ancha y de la Pontificia Universidad Católica, a los coordinadores y profesores, porque facilitaron también el encuentro con sus estudiantes a Cristian Vergara y Álvaro González, que forman parte de la Dirección de Extensión y Comunicación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, por permitir la transmisión de esta jornada, por apoyarnos también en esta actividad. Quisiera agradecer también de manera muy especial a la comisión organizadora, que está conformada eh, por Olga Muñoz, Macarena Mayea, Daniela Amalgo, Alejandro Palma, Alejandra León, Juvenal, bueno, y yo también, <ríe> por hacer posible esta jornada en estos turbulentos tiempos eh, y finalmente quiero agradecer a todos y a todas quienes nos acompañaron cada semana a través de las transmisiones. Esperamos que todas las actividades que se desarrollaron durante esta jornada hayan sido un aporte tanto para sus trabajos como para el quehacer diario ¿no? a sus investigaciones literarias. Quiero agradecerles infinitamente a todos y, y mandarles un abrazo y esperamos reencontrarnos en las jornadas doctorales 2021. ¿Sí? Muchas gracias, que estén todos muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao. Cuídense. Buen fin de semana. Chao. Buen fin de semana. Chao.